Muy bien, eh, buenas tardes, buenas noches, casi ya. Bienvenidos eh, a todos a, a esta charla sobre emprendimiento social dentro del ámbito del videojuego. Um, quería eh, agradecer en primera instancia a, eh, a Ismael Hernández, que es, eh, bueno, doctor Ismael Hernández, disculpadme, que es a quien lleva la Cátedra de Economía Social en Tecnocampus, a axo Fernández, que es coordinador del Grado en eh, Desarrollo y Producción de Videojuegos en Tecnocampus y, como no, a la Diputación, que es quien está eh, dándonos soporte para traer hoy aquí a los extraordinarios eh, ponentes o invitados que, que vamos a acoger. Eh, Voy a pasar, sí, bueno, soy Alexandra Sanper y voy a ser la moderadora de, de esta charla. Soy profesora en, en Tecnocampus dentro de la área de negocio um, y sin más dilación paso a presentaros a los eh, invitados. Presentamos a, los, eh, a nuestros invitados. Empezamos con Alexis Corominas, actual CEO de Piccolo Studios, con background híbrido que empieza, eh, por lo que entiendo, Alexis, ahora nos cuentas un poquito, pero empieza en el ámbito del cine, audiovisuales, luego pasa por advertising y acabas eh, en experiencias multimedia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Uh, bueno, yo, yo, yo estudié cine Ah, como no encontraba trabajo en cine yo quería ser guionista y director y eso estaba muy difícil entonces acabé cayendo en las garras de la publicidad pensaba que era algo temporal y estuve casi 20 años entonces empezábamos haciendo campañas publicitarias puras y duras y, acabamos, y acabé haciendo ex, le llamamos experiencias interactivas que eran experiencias así muy sensoriales y, y tal a través de, de medios digitales pero, pero bueno, digamos, nos gusta decir a mí y a mis socios, somos tres socios y los tres llevamos 20 años juntos trabajando y nos gusta decir que tuvimos la crisis y la mediana edad, la publicidad tuvo la suya porque se convirtió en algo muy táctico y muy poco creativo y nos empujó a buscar un sueño de infancia de los tres que era hacer videojuegos, entonces era fue un movimiento que, que, que, que estaba en el límite de lo de lo naif y de lo estúpido, porque teníamos una empresa de publicidad que funcionaba y, y, y nos ganábamos muy bien la vida y decidimos cerrarla, para crear una empresa de videojuegos que, que, bueno, sector de riesgo absoluto. Pero bueno, era un sueño de juventud y, y lo quisimos cumplir y si vas a fracasar, decimos como mínimo que fracasa en lo que te apasiona, en lo que te gusta. Y claro. así, así llegamos a los videojuegos. Y en eso, y en eso andamos, ¿verdad? Y en eso andamos. Muy bien, seguimos uh, con Javier, Javier, perdona, Ramelio, uh, actual CEO de Girobit Studios, uh, con perfil de programación, Javier, y habiendo trabajado también, uh, pero esta vez para varias empresas de desarrollo de videojuegos, entiendo, ¿no? Y publicado algunos juegos previamente, como sería en Steam, en iTunes, um, no sé dónde más. Uh, AR o VR, puede ser. Cuéntanos. Sí, algún juego de VR. Bueno, eh, yo me vine aquí a Barcelona al acabar la, la carrera prácticamente, hice un curso de experto en videojuegos y me vine aquí a trabajar en Escara, otra empresa de aquí de Barcelona. Y bueno, estuve en diferentes proyectos, pasando de, de una empresa a otra y conocí a, a mi actual socio, Pablo, eh, y, y decidimos tirarnos a la piscina de cabeza con un proyecto que nos, que nos emocionaba y que, que creíamos que podía aportar algo, ¿no? que es Endling. Y llevamos ahora un par de añitos eh, con este proyecto, que es el primero como empresa. Pero sí, antes habíamos trabajado eso para, para otros siempre. Qué bueno. Me gusta eh, porque estamos viendo como diferentes trayectorias eh, vitales también un poco que te, te, te llevan hasta hasta el videojuego eh, o incluso dentro del ámbito del videojuego eh, diferentes recorridos. no eh, Ahora hablaba Alexis, ay, digo Javier, perdona, de eh, haber pasado por diferentes empresas hasta decidir fundar la tuya, mientras Alexis, por lo que parece, eh, es, es, eres un emprendedor eh, como nato, ¿no? Más, eh, sí, sí, impulsivo casi. Impulsivo. <risa> <risa> Está bien. Finalmente, eh, tenemos aquí a Carlos Coronado. Hola. Hola, Carlos. Eh, Carlos es lo que se le llama one man army, ¿no? O, o hombre orquesta. Uh, es desarrollador de juegos eh, aclamados por la propia industria, como fue en su momento Mindpast Tutalagos, ¿no? Y nos conocimos en aquel entonces. Cuando... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? <ríe> siete pulguitas, ¿no? Siete, siete pulgas en Game Lab se ganó aquel año y fue, sí. fue una maravilla sí. conocerte en aquel entonces. Y desde entonces tampoco has parado de, de publicar, ¿verdad? Sí, no he ganado ni un premio más, pero eh, no he dejado de publicar. <ríe> sí, eh... Mi trayectoria básicamente es muy sencilla. Yo tenía 15 años, pintaba Warhammer y estaba suscrito a un sitio que te decían que iban a hacer un juego 3D de Warhammer y tal. Y oh, digo, curioso, me gustan los videojuegos, de esto que es del 3D Max. A partir de ahí paso mi trayectoria por Lefordet haciendo mods, Barcelona y, y luego la tecnología sabe lo suficiente como para poder hacer juegos y es en plan, ¿en serio puedo hacer un juego? Y a partir de ahí empieza mi carrera haciendo juegos, que ya son nueve años eh, haciendo juegos y como profesor, que es la otra vertiente que me encanta, tanto en la universidad como con los cursos online. Y sí, one meram army total. Siempre intento que mis juegos sean muy diferentes, pero es que, no sé, soy desarrollador de videojuegos y hago juegos, no, no tiene mucho misterio. Muy bien. Eh, como digo, bueno tres trayectorias, eh, cada una de su padre y de su madre, ¿no? pero que acaba siendo... Eh, exitosa. También me gusta hablarle, hablar esto con mis, con mis alumnos respecto a la medida del éxito, ¿no? ¿Qué es éxito? Y siempre te pongo, Carlos, a ti como ejemplo, para hablar de lo que, de lo que es éxito, porque muchas veces hablamos de eh, aquel juego que lo peta o aquella empresa que lo peta o, y el éxito es más bien una medida de uno mismo, ¿no? De decir hasta dónde quiero llegar eh, eh, ¿qué necesito en este caso como Carlos eh, para vivir ¿no? y, y hacer lo que quiero y me gusta? Claro, yo me imagino que si Alexis con Piccolo o con Araiz hubiesen ganado lo que yo he ganado con todos mis juegos, se querrían suicidar, porque hay muchos <risa> sueldos que pagar y, y, no, y no al ser yo solo, ¿no? pues el, la meta llegar también es mucho más pequeña para poder ir sobreviviendo y el éxito no es llegar a un millón, el éxito es... Llegaron a lo que sea, pero que eso es lo que sea que sean beneficios. Y cada estudio, depende de su composición, el tipo de desarrollo y tal, pues tiene unos márgenes diferentes. Muy bien, gracias, gracias. Que vean que no lo digo yo. Es maravilloso. Muy bien, eh, permitidme contextualizar un poquito el tema de, de conversación, alrededor del que van a pivotar, digamos, todas las, las preguntas. Eh, Hablamos de emprendimiento social, ¿no? ¿Y, y, ¿Y de qué hablamos realmente cuando estamos hablando de emprendimiento social? Eh, normalmente es para referirnos a aquellos proyectos o a aquellas eh, empresas que ponen o que proponen soluciones sobre la mesa, ¿no? Eh, innovadoras a los retos que enfrentamos como sociedad, ¿no? Vivimos, <coughs> perdón, vivimos tiempos bastante convulsos o, o, o en términos de sensibilización hacia, hacia mm, eh, historias de ámbito humano, social, ambiental, ¿no? Cuestiones que atañen, por ejemplo, eh, la sensibilización hacia colectivos eh, poco representados o hacia la búsqueda de la visibilización de problemáticas personales eh, muy concretas, estoy pensando en un Hellblade, por ejemplo, ¿no? eh, Cuestiones que atañen al desarrollo ambiental, como podría ser... Eh, pues esto, la, eh, la concienciación y la eh, puesta en marcha de medidas colectivas de protección de entornos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, en este contexto en el que nos encontramos, hemos querido reunir a, a vosotros, estos tres profesionales de la industria del videojuego, para, eh, bueno, que, que realmente os habéis puesto, ¿no? Manos a la obra, de alguna manera, eh, comprometiéndoos con algún tema de contexto o sea de, de, de, de ámbito social um, claro desde desde las aulas nos nos, eh, nos hartamos de explicar en asignaturas de negocio que los, las empresas si no están alineadas de alguna manera con los valores no de, de de, de los agentes que nos envuelven, en este caso, eh, las comunidades, los clientes, los inversores, los proveedores. Al final se habla de, eh, desde la teoría, de que, de que si no estamos alineados eh, son negocios en declive, eh, casi de, de partida muchas veces. ¿no? Entonces, bueno, para entrar un poquito en, en materia, me gustaría que nos, eh, que nos pudierais decir sobre algo sobre cómo surge la idea en vuestros últimos proyectos de comprometeros con ciertas con ciertos, eh, problemáticas, ¿no? ¿Y qué problemáticas abordan en este, en este sentido también? Eh, vosotros mismos, ¿quien quiera tomar la palabra? Eh, bueno, eh, no, como comentaba antes, eh, en nuestro caso, pues éramos a salario, siempre habíamos trabajado en, en diferentes tipos de proyectos, pero siempre hay algo que, que que te apasiona, ¿no? que te inspira, algún proyecto, algún juego que por así dices, bueno, me encantaría hablar de este tema o ni siquiera de este tema, pero esto me ha, llegado, me ha llegado al corazón y a mí me gustaría transmitir algún tipo de valor con los proyectos que hacemos. Y eso, eh, bueno, a veces en las empresas en las que, las que habíamos trabajado, pues era muy difícil y, y queríamos tener esa libertad creativa para, eh, para hablar de lo que quisiésemos. Es un poco como de donde salió Ending, y como dices, un poco es, es muy importante estar conectado y conseguir eh, crear ese vínculo con, eh, con el público, con, eh, con, con las condiciones del entorno y poder transmitir algo que, que desde, desde fuera se valore. ¿no? Eh, era, era el objetivo que teníamos nosotros y ha sido como la meta que nos hemos puesto ya no solo para este proyecto que estamos haciendo, sino para los, los que podamos hacer en el futuro. Es un poco una visión de empresa que, que tenemos y creo que es muy importante que, que, bueno, que, que, que la empresa sí esté alineada con, con los proyectos que quiere desarrollar. Y en este caso, eh, vosotros, bueno, un poco para los despistados, ¿no? Endlink, eh, ¿de qué va? Bueno, Endlink va de, de, de muchas cosas. Hemos tenido, hemos tenido que ponernos como barreras ¿no? para centrarnos, porque a veces cuando intentas transmitir un mensaje, si intentas contar muchas cosas, al final todo se diluye, pero Endlink principalmente trata sobre sobre los problemas eh, de impacto social que podemos tener en un futuro. Eh, es un futuro distópico. Eh, en el cual bueno, los humanos han acabado destruyendo los recursos naturales y, y se enfrentan a una situación que, que se prevé que podríamos llegar a ella. Eh, esperemos que no, pero bueno, eh, todo esto se ve a través de los ojos de, de, una, de una zorra con tres cachorritos que tiene que sobrevivir en este mundo contaminado y, y en el cual de fondo vamos viendo la situación de todos los, todos los habitantes de, de, este, de este mundo, no, no, no trata solo sobre, sobre la zorra, sino sobre cómo eh, los humanos tienen que sobrevivir en este entorno que ellos mismos han creado. No como, no como eh, enemigos o como culpables, sino más bien como víctimas de, de la propia situación. Qué bonito, qué interesante. Aquí estaba proyectando, no sé si, si lo veis, el, el tráiler mientras eh, nos ibas hablando. Desde luego, eh, ¿en qué punto de, eh, digamos de, de, de la producción estamos? Estamos en plena producción ahora, nos queda eh, casi un año para el lanzamiento, el juego sale en 2021. Eh, llevamos ya dos años de desarrollo y bueno, saldrá simultáneo en, en Steam, Nintendo Switch, Xbox y PlayStation 4. Así que nada, espero que, que, bueno, que Mucha se suerte. el tráiler que se ha visto ahí, que nos siga y que vamos publicando cosas del juego a menudo. Y que se lo vean con sonido, <ríe> que se lo vean con sonido porque todos los trailers, vemos aquí el de, el de Aray. si nos quieres comentar un poquito eh, Alexis de mientras eh, uh, Sí, yo quería comentar antes cuando, cuando Carlos decía eh, el éxito es sobrevivir para él, para nosotros también el, la, o sea, el, la definición de éxito es lo que te permita sobrevivir y hacer un nuevo juego hay, hay una versión naíz de la definición de éxito que sería poder hacer lo que te gusta, que creo que en, en, en el caso de nosotros tres hemos sido afortunados por hacer lo que nos gusta, nosotros, claro, ya te digo, nosotros cerramos una empresa que nos daba dinero para hacer videojuegos, o sea, entonces, ya de entrada teníamos claro que si hacíamos esto era para hacer algo con lo que nos sintiéramos a gusto, algo personal. Estoy con Javier en que lo más importante es tener una visión muy clara de empresa y claro, en el caso de Carlos es más fácil porque es más fácil asegurar la visión, en el caso de empresas en las que tienes de 5, 10, 20 empleados, es importantísimo, es súper importante tener una visión muy clara, tanto de la empresa como de los valores que quieres transmitir y de esos productos. Claro, nosotros venimos del mundo de la publicidad, entonces para nosotros el branding o el trabajar valores de marca es, es innato. Entonces, claro, lo primero que hicimos... Es decir, vale, ¿cuáles son los valores de nuestra empresa y cuáles son los valores que deberían tener nuestro, nuestros productos? ¿no? ¿Y qué, nos, qué, nos, qué, ¿Qué es lo que nos da una seña de identidad que te haga diferenciar respecto a tu competencia? Entonces, nosotros nos pusimos una lista de puntos que eran, pues yo sé, a, a hacer juegos comprometidos, que hablen de, de problemas y emociones humanas, que cualquier persona en el mundo, de cualquier raza, cualquier cultura, cualquier ámbito económico, entienda y se sienta y empatice con ello, explicar historias sin el uso de palabras, ni diálogos ni textos y no hacer apología producir la violencia. Estos eran nuestros puntos fundacionales. ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a pensar juegos y, y salió la idea de, de, de Arise, que es, que es lo que estáis viendo que es la historia de un, de, un, de un señor mayor que en el primer frame del juego está muerto y todo el juego es un poco como como el cuento de Navidad de Charles Dickens va, va reviviendo emociones y memorias de su vida para restituir un poco una serie de, de cosas que le han pasado. ¿no? no quiero hacer muchos spoilers, pero igual, igual luego me sale más de uno ¿no? hablando. O sea, pero en ese sentido, no, en ese sentido, nosotros somos conscientes, o sea, cuando nosotros definimos todo este, esto, éramos conscientes de es que estábamos atacando un nicho de mercado. Uh -huh éramos conscientes del, del, del tipo de producto que puedes hacer en ese nicho, del tipo de presupuestos que puedes manejar y del tipo de retorno de inversión que puedes tener. O sea, yo hasta ahora había hablado mucho en el ámbito que parece así, pues eso muy, naif, muy tal, pero también hace falta tener esa visión de mercado y saber a qué mercado estás yendo, qué necesitas para que tu juego destaque en ese mercado, etcétera. Y no solo desde un punto de vista de producción, sino también uh, Luego aprendes sobre la marcha, pues, quiénes pueden ser tus mejores compañeros, a nivel de publishers, otros sectores del mercado, etc. Pero todo tiene que ir en esa línea. Pero muy bien, ¿no? O sea, muy interesante el hecho de decir, eh, nos vamos de valores de empresa a valores de producto. O sea, yo me defino primero como empresa y cuáles van a ser los valores que quiero que la integren y con aquello, eh, eh, ya bien estructurado y definido, eh, me pongo a pensar exactamente en, en a qué... Eh, nos va, o qué va a abordar mi, mi, mi videojuego, ¿no? Y vosotros, Javier, en este caso, que no sé si, no sé si al final lo he comentado, pero eh, lo primero que... La primer, el primer motivo, la chispita, el por qué empezamos a tratar un tema así. Eh, bueno, eh, ya te digo que, que para nosotros lo que buscábamos era eh, llegar al jugador, crear concienciación, como ver a los jugadores en base a, a una historia que, quisimos, que quisiésemos contar y que, y que a nosotros también nos llenase como desarrolladores, ¿no? Entonces, eh, sí que sabíamos desde un primer momento que queríamos tratar temas de impacto social. Eh, no sabíamos exactamente qué, pero sí que teníamos unas inquietudes. Al final nos decidimos por el tema de, eh, de que todo el juego girase en torno al cambio climático y demás. Y, y a partir de ese momento ya sí que empezamos a hacer una investigación sobre eh, digamos cómo podía estar el mundo en los próximos eh, 50, 100 años, no se sabe exactamente cuánto y empezamos a extraer un montón de información, que, bueno, que es lo típico que, que vas viendo en documentales y demás, pero ya cuando te metes más en profundidad eh, van surgiendo cosas muy interesantes y de ahí de todo lo que, lo que, lo que conseguimos extraer eh, nos quedamos con unos puntos claves de lo que creíamos que tenía que ser eh, Endling ¿no? y de, de los, las principales cosas de las que queríamos hablar. ¡Qué maravilla! Desde la motivación personal, digamos, y desde la investigación, eso es básicamente, ¿no? Los sí. motores un poco de... Para mí no para mal, nosotros queremos que el, que el jugador, cuando juega en link empatice con la situación y no piense que es un mundo de fantasía, o un mundo de ciencia ficción, un mundo distópico así muy extraño que, que no puede ocurrir, ¿no? Nosotros queremos que el jugador se sienta como, como partícipe de la historia y que vea que es algo cercano a lo cual podría ocurrir para enfatizar un poco el mensaje que queremos transmitir, que no quede como algo muy distante. Entonces, eh, la protagonista de la historia, esta madre de zorro, no tiene poderes especiales, no tiene nada, no, no es mágica, ¿no? Es, eh, es un zorro y puede hacer cosas de zorro sin más, no, no, no tira de palancas, no hace cosas así, porque precisamente queremos que, que se sienta realista, que se pueda empatizar con, con su historia y con... con la motivación que ella tiene de alimentar a sus cachorritos ir avanzando a pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, que ella no puede controlarlo, es, es todo eh, una narrativa ambiental de todo lo que ocurre en el entorno y que bueno ella ella lo sufre, igual que lo sufren los, los humanos de la historia, pero no puede cambiar nada de la situación. Claro, claro. ¡Ostras! ¡Qué maravilla! Y por último, aquí tenemos eh, Coral, bueno, que es yo, el... el la, la... Dime. ¿Quieres que te hable de Coral o de lo nuevo que estoy haciendo? Ah, mmm, yo quería hablar de, de Coral en un principio porque abordabas el tema medioambiental. Eh, eh, francamente, si, si encarta lo del tema... Eh, la bueno, temática... el último hablas de una pandemia. Ah, sí, ¿eh? <risa> Por eso lo decía, sí, pero como quieras, ¿eh? o sea, como te venga mejor. Sí, cuéntanos primero Coral, en todo caso. Vale. Bueno. O sea, ¿qué te motiva, no? Eh... Desde siempre, a mí el mar me ha apasionado y desde que empecé a bucear mucho más. Y, y ver todo lo que hay ahí abajo es como estar en otro planeta. Y, pero a la gente le cuesta mucho bucear. No, no es una actividad que la gente suele hacer, digamos. No, no es que sea difícil, pero sí que es algo que a mucha gente no le llama o hay ciertas reticencias, etcétera, etcétera. Y simplemente quería hacer un juego para acercar el mar, el, el mar a la gente, pero. Sin tiburones que son malos y peces payaso que son buenos, ni humanos que son malos, sino explicar las cosas tal y como son. Por ejemplo, en el primer nivel, que hay como un trasfondo de la pesca con dinamita de fondo, eh, no se trata de poner a los humanos como malos. Porque, y en el juego se explica que si la gente pesca con dinamita es porque no tiene nada para echarse la boca y tienen dinamita que sobró de una guerra, como por ejemplo en Vietnam. ¿Y qué hacen? Pescan con eso. Pero no, no lo hacen por placer o como algo capitalista, por así decirlo, ¿no? Y un poco poner el mar tal y como es eh, para que la gente lo pueda vivir y también con, con... Sobre todo es un juego orientado para jugarlo con niños. No para niños, sino para, también como para papis, para jugarlo con los niños. Un juego que se controla con un solo joystick. Quería que fuese un juego super accesible. No tiene death state, no puedes morir. Solo, solo puedes hacer dos cosas. O avanzar o quedarte un pelín atascado. No, ya está. El juego va a ir hacia adelante sí o sí. Y al final es eso, ¿no? Es una. Es como una, como una carta de amor al mar, en plan, bueno, eh, el, el mar es así, esto es lo que hay. Y como sale aquí, ¿no? Y como tú bien sabrás, pues parte del juego la hicimos en un velero. Eh, y era un poco la idea del marketing, ¿no? En plan, hostia, eh, ya que hacemos un juego sobre el mar, vamos al mar a hacerlo. Y, mm. y eso fue. Eso fue Coral, la verdad. Es un proyecto muy personal que, como decía Alexis, quizá hacerle un pitch a esto a una empresa. No habría funcionado porque es algo tan... En plan, porque qué quieres hacer un juego de...? No es ni siquiera un walking simulator, es un floating simulator con elementos de puzzles super light. Es de un nicho muy, muy, pero que muy pequeño. Pero sin embargo existe, sin embargo existe y es el típico juego que, repito, lo hace un estudio de 50 personas y no hay forma de conseguir los beneficios para que sea rentable pero una sola persona en seis meses, ¿no? Pues eh, ya es otra cosa. Y es, es al final yo creo que todos los juegos que hacemos surgen de tres pilares. Por una parte es el juego que quieres hacer, luego está el juego que puedes hacer y no hablo como individuo, hablo también como estudios y luego también el juego que el mercado quiere. Y son como los tres pilares y no, no tienen por qué estar separados. Siempre hay bueno más que pilares son como círculos esos que confluyen y, y el sweet spot, ¿no? Eh, que, que es donde los tres eh, confluyen, creo que, que creo que es donde hay que atacar, vaya. No, no tiene ni, ningún misterio. Muy bien, qué divertido. Eh, digo divertido en el sentido de que tenemos aquí como tres perspectivas, tres temáticas diferentes, tres motivaciones distintas a la hora de abordar eh, temas de, de uh, digamos, de calado social. Eh, Permíteme, Carlos, antes de pasar al siguiente, eh, digamos, eh, proyecto que estabas comentando que, que puede, puede encartar ¿no? en la conversación, uh -huh. presentaros aquí a Ismael Hernández, que lo <ríe> veo aquí tomando un café. Es el coordinador de la Cátedra de Emprendimiento Social. Hola, Ismael. Buenas tardes. Encantado de saludaros a todos. Eh, disculpad que me incorpore ahora, que yo venía a hacer clase también ahora. Y bien, eh, un placer poder disfrutar de la, de la conferencia que ha organizado Alexandra. Un saludo. <ríe> Alexandra sí. e Ismael y ancho y bla bla bla. Sí, sí. Gracias Ismael, gracias a, a vosotros, ti. A vosotros, a vosotros. Hablamos con, contigo al final de, de la sesión. Ya he quedado con. Eh, muy bien, pues Carlos, si nos quieres comentar un poquito el tema de la temática concreta del siguiente videojuego. Sí, es un juego de terror llamado Horror Tales de Wine que trata sobre ir a buscar una botella de vino que parece ser que es la cura de una pandemia que ha arrasado una, una región y el trasfondo, el trasfondo es pues una pospandemia y se habla pues por ejemplo del racismo, de cómo en principio los de arriba le echaban la, la culpa a los pobres y, y, y a la gente trabajadora, cómo luego no saben qué hacer, cómo encierran a la gente y tú luego tú lo ves a través del, del entorno que exploras y hay como una historia de terror eh, por ahí en medio y, y esto surge de al principio de la pandemia de la pandemia con mi pareja y yo que estamos como hizo mucha gente bebiendo más vino del que tocaba y, y ella, ella me dijo un poco como un broma en plan, hostia un juego de una pandemia y que el vino sea la cura y un poco po, poco a poco eso empezó un, no eso que te paras si y dices y de repente eso se convirtió en a que no hay huevos y, y esa fue la inspiración y por otra parte es eso no eh, por desgracia una pandemia es un tema muy actual y yo creo que hay historias que explicar en este tipo de contextos. También hay un poco de oportunismo, ¿no? Estamos en mitad de una pandemia, voy a hacer un juego sobre una pandemia. Sí, obviamente. Pero... El timing. Es súper importante el timing. <risa> el timing. Es, es el timing. Yo, mi proyecto más rentable es Annie Amber, un juego hecho en dos meses para VR, que es mi juego más eh, que no tiene nada absolutamente, solo flotar por el espacio y es para ayer VR, ni siquiera son unos gráficos. Pero eh, estaban empezando los cascos de realidad virtual y... y... Y vimos que no había juegos de flotar en el espacio, que es una cosa que creíamos que la gente iba a querer hacer, ¿no? Y nada, pues hicimos un juego en dos meses y lo meto bastante. Al pues, hilo hay... un poquito, sí. al hilo justamente un poquito de esto que estás comentando, eh, para el resto de nuestros invitados, ¿no? Eh, puede sonar a veces un poco romántico esto de vamos a, vamos a abordar temas de, de, uh, con alto compromiso social, pero ¿realmente creéis que son temas que tienen una perspectiva de mercado, no? ¿El Usuario le interesa eh, estos temas, ¿no? O, o acaban jugando a vuestros juegos por el hook, porque el hook del juego está en otra parte y no es eh, justamente la temática con, en concreta, ¿no? Bueno, pues ya, ya, ya respondo yo si quieres. Dale, uh, a sí, a ver, o sea, una parte, gran parte del público juega por el tema o, como mínimo, por el tipo de producto que presupone que eres hay otra pequeña parte que juega porque le gusta a nivel mecánico o a nivel artístico o a nivel sonoro o como sea pues, tu juego. ¿no? Pero yo diría, sí, sí, sí que es verdad que cuando tú pones el foco en una temática comprometida, por, por definición más o menos ya te estás, por, por, o sea, desafortunadamente, y esto es una opinión que, que, que respalda el mercado, ya te estás circunscribiendo un mercado menor. No es, ¿vale? no, y esto es así y hay que aceptarlo. Eso es una, para, para mi óptica es, es una lástima que sea así, uh -huh. pero es así. ¿no? Uh, sí que hay juegos AAA que abordan temáticas comprometidas, pero claro, son juegos que luego tienen una cantidad de producción y una cantidad de elementos jugables, etcétera, que enganchan a muchísima gente por esos otros valores de producción, etcétera. ¿no? Pero, pero sí que es verdad, tú, tú estás aceptando conscientemente esa reducción del foco, pero vamos, yo creo que la aceptamos alegremente nosotros. Sí, yo creo que está claro que te orientas a un público que no es el mayoritario, quizá, pero bueno, igual si estás tratando un tema que es de importancia global, como puede ser el, el paso del tiempo, las, las experiencias durante la vida de una persona, que es algo que, que al final a todos nos llega la, la crisis en algún momento y te planteas muchas cosas. Eh, vas a llegar igualmente a un público muy amplio, estamos distribuyendo a nivel, a nivel internacional, o sea que eh, no es necesariamente malo esto, eh, el cambio climático nos afecta a todos, sino por el, por el hecho de tratar el, el, el cambio climático y, y enfocarte a un determinado público, quiere decir que ese público sea pequeño, entonces no lo veo como una desventaja, al contrario creo que como estudios indies tenemos la oportunidad de tratar estos temas sin que nadie nos, nos diga de qué hablar o, no, o de qué no hablar y, y bueno, aprovechamos. O sea que al final son temas bastante transversales que tampoco quitan, o sea, aunque acabemos yendo a un nicho, el nicho da suficiente ¿no? como para poder eh, vivir en este caso eh, los que estemos en el estudio. A nivel, perdón, de, eh, de uh, dimensionado del estudio, ¿cuántos somos trabajando? Para... Bueno, Carlos, en tu caso estás tú. <ríe> en el caso de los otros eh, invitados. Eh, bueno, nosotros somos ahora mismo 20 eh, como veis, bueno, esta es, esta es la oficina, está vacía, estoy solo yo porque teletrabajamos todos, pero por, por desgracia por el tema del COVID y demás, pero somos 20 todos trabajando ahí por, por Discord y haciendo reuniones por videoconferencia y eso, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de momento con, con cómo va avanzando el proyecto a pesar de las circunstancias. 20 ahora mismo en el proyecto, pero entiendo que, por ejemplo, socios fundadores, eso sois... es... Ah, socios somos dos. ¿Dos? Muy bien, y entonces ya en relación a proyecto, eh, digamos, también el número de gente dentro de estudio va cambiando, imagino, ¿no? Depende de la, de la época, del momento del proyecto, eh, se necesitan unos perfiles otros, pero hemos hemos mantenido por lo general una, eh, una estabilidad. Una vez hemos llegado al, a, a iniciar la producción, eh, hemos llegado a eso, a ser eh, 20 y nos hemos quedado ahí. Y esperamos poder mantener eh, esta, digamos, esta línea eh, para próximos proyectos. Unidos y sí, ojalá, ¿no? Y Alexis, vosotros en Piccolo. Uh, nosotros, Arais lo producimos 14 personas y Arais lo, lo, lo publicamos hace un año casi, en diciembre del año pasado. Aprovecho para decir que sale un Steam dentro de dos semanas, aunque... <risa> Pero uh, en el nuevo proyecto estamos creciendo y en enero ya seremos 28, o sea que habremos duplicado uh, la compañía. En, en un año, o sea que da, da un poco de vértigo, por un lado, porque sí, cuanta más gente, más difícil es cornearlo todo, más, o sea, más pones en riesgo y más complejo es, es, es asegurar pues, uh, que lo que quieres hacer se hace, pero bueno, como, como en el caso de Javier estamos todos teletrabajando y en cierta manera yo aprovecharía para decir que nos ha abierto los ojos, nosotros, y, y lo admito, éramos muy reticentes al teletrabajo antes de la pandemia, y en 24 horas, de repente dijimos, anda, uh, qué tontos hemos sido, o sea, sí, sí, sí se puede trabajar muy bien así. Y es algo que, que, de hecho, durante la pandemia ya dijimos a los trabajadores, quien no quiera volver a la oficina, ya, ya no por la pandemia, sino en el futuro. ¿Alguien quiere irse al pueblo y teletrabajar? Ningún problema. No, claro, y de hecho, ahora que estamos creciendo hemos fichado a gente de Madrid, de Valencia, como de Sao Paulo, o sea... Nos, hemos, nos ha servido para abrirnos, así que, que bueno, bienvenido sea. ¿eh? Caray, ojalá sí pase en todos los estudios ¿no? y podamos abrir colaboraciones internacionales, no sé, por soñar. <ríe> ¡Qué maravilla! Muy bien. ¿Cómo diríais que influye en el plan de financiación o de inversión de los proyectos, ¿no? el tema que abordan nuestros juegos? Ahora, Carlos, estabas también tú tocando el tema este... De que no a todo el mundo le puedes ir a buscar, a, a pedir dinero con una temática concreta, a lo mejor, ¿qué ventajas o inconvenientes nos encontramos a la hora de abordar este tema? A ver, eh, quería añadir una pequeña cosita al tema anterior, que ahora que si hay algún alumno aquí que está haciendo planes de comunicación y de marketing, que, que me escuche bajito, pero yo cada vez creo más que la gente lo que quiere son buenos juegos, que tú tienes que hacer tu plan de marketing y tal, ¿eh? pero al final el boca a boca hace mucho, por ejemplo mi serie favorita que es Mad Men, es una serie de publicistas yo no tengo ningún fetiche por series de publicistas, o series que hablen de publicistas, y la que están dando ahora en Netflix del Gambito de Dama en la vida me hubiese interesado una serie de ajedrez sin embargo lo estoy flipando, yo creo que hay mucha gente que con los juegos le pasa un poco lo mismo no es tanto tan la temática, sino el boca a boca el tener al amigo, el tener al colega que te diga oye, júgate a esto que es muy bueno, confía en mí aunque no te llame la atención de primeras, ¿no? Y, y al final la calidad del producto es, es importante. Luego, a nivel de financiación. A nivel de financiación. Yo nunca he financiado un juego mío, pero es. es pero sí, es decir. Es, es muy extraño decirlo en mi caso, pero mi financiación es el coste de mi vida durante un año o durante el tiempo el desarrollo que dure ese juego cuánto tiempo entonces realmente es muy bajo en comparación yo no, no, no necesito 100.000 euros digamos para poder hacer un juego para entendernos eh, pero claro eh, es, el dinero hay que ir a buscarlo y normalmente cuando se trabaja si no eres un one man army pues, pues, eh, pues, joder, es muy importante no pensar en el juego final, sino, antes lo, lo hablamos con, con Javier, ¿no? Que, que hay que hacer algo picheable. Recuerdo la palabra picheable que has dicho hace nada. que era, era Es que es eso, ¿no? Al final, si tú quieres buscar financiación, tienes que tener ya un vertical slice, lo que sea, pero que sea algo que llame la atención antes de ser juego. Esto, por ejemplo, los que lo hicieron genial fue los de Gris. Hay un documental muy chulo con Devolver que se ve que les enseñaron en Nómada Estudios dos imágenes y sal... los de Devolver no sabían ni cómo se jugaba. Pero ya por, por la sensibilidad que ya tenía, ya dijeron, firmamos y ya está. Y la mejor forma de buscar financiación es, es eso, hacer algo que, que, que te conmueva, que llame la atención, que, o, o que haya gente que con, con, viendo lo mínimo posible quiera meter lo máximo de dinero por, porque quiere una ganancia en el futuro, obviamente. También porque el hook principal de Gris era precisamente artístico, ¿eh? que, no, que no se vayan a buscar dinero con dos imágenes solo de juego, imposible ¿no? no, no, no, obviamente. <risa> y, y, detrás, y detrás había un artista que, que ya tenía experiencia, es decir, no, no, no eran unos dos nadie, por así decirlos. Es que esto también es, un, a mí mucha gente me pregunta, ¿cómo se publica Nintendo? ¿Cómo se publican consolas? Eh, porque en Steam cualquiera puede publicar, pero al final una forma de financiarte, aunque no lo parezca, también es publicar en consolas, que son sistema, sistemas cerrados. ¿Y cómo accedes a las, a las consolas? O que Nintendo te deje publicar en Nintendo, pues a través de un publisher, es decir, picheándole una idea, o, o teniendo ya juegos sacados para demostrarle a Nintendo que tienes cierta experiencia, que tienes ciertos niveles de venta, que tienes, digo Nintendo, digo Sony, digo Microsoft, digo lo que sea. ¿eh? Y, y al final el, todo se resume a lo mismo. Haz productos que llame la atención dentro de lo que puedes, eh, de tus posibilidades y en los momentos adecuados. Es la mejor forma de financiarse, sin ningún tipo de duda. En vuestro caso, Javier, entonces, ¿cómo fue eh, la búsqueda de financiación o, o, o qué tipo de, de fuentes de financiación se han visto interesada, interesadas por el proyecto? ¿no? Ahora, qué raro, desconecto el micro y lo vuelvo a conectar y funciona. Bueno, <ríe> Eh, nosotros desde un primer momento íbamos a, a buscar financiación de un publisher. Eh, sabíamos que, bueno, como estudio eh, teníamos unas, unas carencias. No teníamos equipo de marketing, no teníamos experiencia en cuanto al mercado. Éramos desarrolladores. Yo soy programador mi, y mi socio es Concept Artist. Eh, entonces, sabíamos que necesitábamos la figura de un publisher eh, que, nos, que nos apoyase en el desarrollo, que hiciese QA y demás. Aparte de la financiación, que evidentemente, bueno, nosotros invertimos nuestros ahorros de trabajar en diferentes empresas y ya está, no teníamos más. Eh, y bueno, sí que organizamos un pitch en torno a lo que creíamos que eran los fuertes de, de nuestro proyecto de ¿eh? Enlink, que era eh, por un lado el, el mensaje que queríamos, que queríamos transmitir y luego la, la parte artística que llamó mucho la atención. Y, y dentro de este pitch sí que hablábamos de bueno, que, que es un juego medioambiental, eh, queremos crear sinergias con diferentes ONGs y crear eh, cooperación, buscar cross-promotion con diferentes... Eh, pues con diferentes perfiles y, y, y bueno y, y buscamos publishers que estuviesen interesados también por, por productos narrativos en ese momento puede que, que un publisher no tenga en su catálogo productos de este estilo pero puede que le interese incluirlos y, y eso siempre, siempre es una sorpresa agradable, ¿no? que vayas a alguien a que digas, bueno, yo por los juegos que hacen o que publican no creo que les interese y realmente te dicen, no, es que precisamente buscamos esto para diversificar eh, y luego por supuesto publishers que ya sabes que, que es el tipo de juego que publican, que tienen una base de fans que los sigue, que, que les gusta ese tipo de proyectos. Y, y bueno, eh, todo con el fin de obtener marketing y, y, y visibilidad, ¿no? sobre todo. Eh, aunque, aunque bueno la verdad es que el tema de cooperar con diferentes ONGs, historias que sí que nos, nos habría interesado en un, en un primer momento, se, se paralizó bastante porque resultó ser muy difícil. Siendo una empresa que es nuestro primer proyecto y que no tenemos un renombre, eh, claro, vas a hablar con, con World War Fan o vas a hablar con Greenpeace y, y dices, bueno, ¿quién eres? No? O sea, eh, es complicado, pero bueno, sí que con, con pequeños grupos de, de eh, yo qué sé, protectoras animales, y eso sí que empezamos a hacer un poco de promoción, pero eh, por desgracia, menos de lo, que, de lo que nos habría gustado. Al final nos hemos centrado mucho en el desarrollo del, del proyecto y veremos si para la fase de, de lanzamiento podemos crear sinergias con alguna otra, no sé, alguna otra organización que se dedique a este tipo de cosas. Pero no cerramos la puerta tampoco, ¿no? Con lo cual eh, no, no. bueno, queda ahí muy Nosotros bien. Nosotros encantados. Muy bien, y en el caso de Pícolo, cómo, ¿cómo fue eh, la búsqueda de financiación? O, ¿O ha sido autofinanciado todo? Ya me gustaría ya autofinanciar. No, no a... o sea resumiéndolo mucho, agónico. ¿Vale? Porque en nuestro caso, nosotros, como he dicho antes, éramos tres socios sin experiencia en el campo de los videojuegos. Que de repente un día decimos, vamos a hacer videojuegos. Teníamos experiencia maridando creatividad y tecnología. Porque ya, ya hacíamos shaders para las cosas que hacíamos en publicidad. Y cosas de programábamos, animábamos. O sea, ya tocábamos todo eso un poco. Pero no es lo mismo que, que, que tocar un, un engine de videojuego, añadirle toda la capa de diseño, etcétera gestionar un equipo. Nosotros gestionamos equipos de 5 o 10 personas, pues pasar a gestionar pues, 15 o 20 durante dos años, que es lo que duró el desarrollo de ARAIS. Entonces, claro, el, el nivel de financiación que necesitas para un producto de este estilo, 14 personas, dos años, es altísimo. O sea, si hacéis cuatro números a la que pongas sueldos mínimos medios del sector, se te va bastante. Entonces, la única forma de abordar eso es con inversión. Hay diferentes formas de, de recibir inversión. Tú puedes tener inversión de eh, entidades de, de capital riesgo, pocas veces pasa eso en el sector de los videojuegos, hay alguna empresa, pero pocas. Tú puedes tener Business Angels si, si tu proyecto es relativamente pequeño o razonablemente pequeño. ¿vale? Puedes, tener, puedes abrir un, un crowdfunding si tu proyecto realmente tiene unos costes muy asumibles, aunque el Kickstarter de hoy en día el crowdfunding ya no es lo que era hace muchos años. ¿vale? Es, evidentemente se ha ido degradando. Por la, por la competencia. Y luego está el tema publisher, evidentemente, que en realidad un publisher es una empresa que está de capital riesgo especializada en videojuegos, tal cual. Entonces, es una empresa que tiene una inversión y espera recibir a cambio un, una recuperación de esa inversión. Uh, claro, nosotros antes decían, claro, tú no eres nadie, te presentas para pedir tal... Claro, nosotros no, no éramos nadie y nos presentábamos a, a... Nos íbamos a presentar a empresas a pedir un, un presupuesto muy alto. Entonces, buscando por internet, yo desde el principio, ya leí un día, leí un artículo en, en, en Gamasutra que hablaba de los agentes. Y dije, anda, no sabía que hubiera agentes de empresas de videojuegos. Y empecé a bucear un poco, a buscar información, ta ta Empecé a hacerme un listado de diferentes agentes y directamente pa, les envié un mail a todos con la idea de, de, de empresa, la idea de producto y, y, y una pequeña muestra de nada, unos segundos y un conceptar que teníamos. Visto ahora en retrospectiva fue tirarse a la piscina porque realmente ahí había muy poco de lo que rascar. Pero tuvimos la suerte de, de que nos contestaron varios de estos agentes porque a ver, ellos se interesan por cualquier tipo de cliente y, y hubo dos que se interesaron por nosotros. Hablamos con ambos y, y uno de los dos fue tremendo porque me acuerdo es, son nuestros agentes actuales y estamos encantados con ellos. Se llaman ISM. Y, y yo me acuerdo, hablaba con, con, con Joel, que fue nuestro primer interruptor, y le conté sí. quiénes éramos, las cosas que habíamos hecho, el tipo de empresa y tal, y me dijo, ¿qué hacéis pasado mañana? Y me ostras, ¿por qué? Me vengo a Barcelona y Sevilla. Entonces, nos entrevistó, nos hizo una especie de due diligence, vio que el, tanto el proyecto como la empresa, pues, tenían potencial. Y decidieron representarnos, claro, un represent es, es un representante que, que funciona a éxito. O sea, si nosotros no hubiéramos firmado, uh, ellos no habrían ganado un duro. Pero ellos tenían esa visión clara de que nos iba, nos iba a ir bien. La cual cosa, en ese momento, fue un, un, un subidón de, de autoconfianza, porque nosotros estábamos en plan, esto va a ser un desastre, no vamos a conseguir la financiación. Entonces, ellos se pusieron manos a la, manos a la obra y en, en cuatro o cinco meses estuvimos haciendo el pitch del proyecto, a, a las principales empresas, empresas muy grandes, a las que tú vas directamente a sus oficinas. Si vas al Gamescom, no estás ahí en, en, en el networking del Gamescom, sino que estás en una sala, de un hotel, con todo preparado para poder hablar bien con, el, con tu interlocutor. Y hasta aquí todo bien. Ahora bien, la parte difícil que es, pese a eso, la gran mayoría de publishers, y lo sabía, muy grandes, estaban encantadísimos con el equipo, encantadísimos con el producto, estos son dos de las tres patas que, un, que una empresa que está riesgo siempre, no solo videojuegos, siempre tiene en cuenta. Pero todos, todos, todos nos dijeron: no habéis hecho ningún juego antes, no te puedo financiar. De hecho, estuvimos a, a 24 horas de firmar con una multinacional muy grande, que íbamos a firmar y hubo una persona, el miembro de, del Consejo de Administración, que dijo: no quiero trabajar con, con startups. ¿Vale? Entonces, esa también es la realidad del mercado y eso también hay que decirlo. La gente tiene que ser consciente de que es muy difícil y que aquí, por suerte, estamos casos de éxito, pero no es lo habitual. Las cifras reales son bajas. Las cifras reales de gente que tiene una idea y va a un publisher y consigue financiación son muy bajas. ¿vale? Entonces, nosotros, después de este proceso, al final acabamos encontrando publishers, tuvimos dos publishers interesados pero que ya eran de un, de un tamaño diferente, ¿vale? Que les moló mucho todo y decidieron apostar por nosotros. Y la verdad es que entonces fue muy bien, pero claro, desde que iniciamos el proceso hasta que firmamos, pasaron 12 meses. Esos 12 meses los utilizamos los socios para meternos en el motor, aprender a hacer videojuegos, hacer prototipos, hacer trailers, hacer teasers, hacer de todo, material, para ir mejorando el pitch. ¿Qué pasa? Que sacamos Arise, Arise pues tiene... Buena crítica, parece que gusta, parece que tiene pues, bueno, cualidades de que bueno, está bien hecho, no, no, tal cual. Entonces, la siguiente ronda, porque nosotros ahora estamos en un nuevo proyecto en el que no voy a poder decir nada absolutamente, por, por, impera, por, por imperativo legal, o sea, pero, pero sí que puedo decir que hemos firmado con un publisher grande y firmamos durante la pandemia, o sea, para, para que veáis lo poco que le ha afectado al sector la pandemia, y... Y claro, para nosotros el segundo proyecto lo hemos firmado en cuatro meses. Para que veáis. Nosotros íbamos a publishers y decían, ah, sí, sois los de Arise, sé cuál es vuestro Ajá. proyecto, lo he visto, tal. Tú ya has hecho un videojuego, has demostrado que tenías un presupuesto, un equipo, una visión y lo has realizado. Vale, es mucho más fácil. Hacer. Y entonces, volviendo a la temática inicial de la mesa, redonda con perdón, perdón. En ese sentido, el que tú estés haciendo un, un proyecto que está comprometido con una causa... En la mayoría de casos, suma. Evidentemente, tiene que haber un juego detrás que encaje con el tipo de empresa, el tipo de producto, el catálogo de ese publisher, ¿vale? Pero suma, evidentemente. que, que suma? ¿Por qué? Porque estamos en unos tiempos también y nosotros, en ese sentido, hemos sido un poco pillos de que se lleva mucho ahora, y especialmente en grandes empresas, la, todo el tema de la, de la responsabilidad social corporativa. ¿vale? Entonces, a veces hay publishers que se pueden interesar por un juego, los más grandes, se pueden interesar por un juego porque les da una imagen o los asocia a una serie de valores que les interesa. Para poner el parche, de alguna manera. Correcto, para colgarse la medalla, tal cual. Bueno, de hecho, hay un programa que se llama EA Originals, no sé si lo conocéis, de Electronic Arts, con el que han financiado toda una serie de juegos y es uno de los que estuvimos a punto de firmar. Entonces, uh, EA Originals es una, es, es una medalla que se pone EA sin afán de lucro para financiar juegos de temáticas sociales. Es justo eso. Entonces, ellos crearon ese sello para hacer eso. Hay otras empresas. Hay una empresa polaca que es Eleven Eleventive Studio, no sé si lo conocéis, que hicieron el Steampunk, el Frostpunk. Frostpunk y antes se había hecho This World of Mine, que es una empresa que solo hace juegos comprometidos, pero son juegos de estrategia. Entonces, si tú vas a un publisher así, ese tipo de videojuegos les interesa, les interesa mucho. Pero, cuidado, has de tener un juego producible que pueda dar beneficios con un equipo que haya demostrado que puede hacerlo. ¿vale? Y otra cosa que han dicho tanto Carlos como Javier y que es importante, han de tener a nosotros, en, algunos publishers le llamaban el hook, otros el factor X. Tiene que haber algo en tu pitch que les levante las cejas, a, en el buen sentido, a los publishers a decir, esto es novedoso, esto es disruptivo, esto es innovador, esto no lo he visto, esto es algo que es brillante. Puede ser un tema artístico, como en el caso de Gris, puede ser un tema tecnológico, puede ser un tema narrativo, puede ser un tema, ¿vale? Pero tienes que tener esto porque tienes que ser consciente, ¿eh? como decía Javier, estamos compitiendo a nivel mundial y estamos compitiendo contra centenares de empresas que tienen buenas ideas y buenos profesionales para llevarlas a cabo. Entonces, si tú no destacas en algo, vas a caer en, en el saco de los... Sí, los he visto. Y entonces es muy difícil que un publisher te financie un juego. Alexis, en este caso, eh, para financiar haráis precisamente, la patita del de equipo y de la capacidad de producción, etc., ¿Cómo, ¿cómo la acabáis cubriendo? ¿Es el propio publisher el que propone igual eh, ayudaros con esto? Nosotros nos gastamos todos los beneficios que acumulábamos de 15 años de empresa propia en publicidad en hacer un prototipo para pitchear. Así de duro es. Con una serie de profesionales. Y porque creíamos en ello y queríamos hacerlo. Y queríamos, eh, antes de invertir en Tocho, ¿sabes? En una casa, dijimos, ¿por qué no invertimos en nosotros? ¿Sabes? En, en, en hacer esto. Nos podía haber salido fatal, ¿eh? O sea, y esto es así, porque hay que reconocerlo. O sea, pero, pero vamos, a, a partir de ahí, en el momento que tú firmas con un publisher, normalmente el publisher lo que hace es financiarte, te pagan con milestones, que pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales o lo que sea, pero te pagan por, por proyecto realizado, ¿vale? A medida que lo produces, pero tú firmas un, un acuerdo con el que ya te dan toda la financiación por adelantado, ¿vale? En forma de revenu por adelantado, o sea, son ventas por anticipado. Y luego, hay, bueno, luego podríamos entrar en los detalles de los contratos que son draconianos muchas veces y, y Javi lo, lo sabe por eso está riendo. Y, y interminables contratos legales, pero no sé Carlos los que firman si también son tan largos, pero... Me refería... Sí, perdón. No, no, no, por favor. No, me acuerdo de estar trabajando en alguna empresa y, y ya se oía hablar de Picolo y de compañeros míos. No, pues yo me voy a trabajar a Picolo. Y yo, Picolo, quiénes son? reclutaban a los mejores. Yo no, no, no conocía nada de la empresa, pero siempre los los colegas que yo consideraba los más cracks se iban a Picolo y, y, y al final dice a Alexis que podía haber salido mal con esa gente era imposible. O sea, que de esta manera, o sea, de alguna manera la, eh, eh, la falta de conocimiento de producción de un videojuego la acabáis supliendo con un equipo, ¿no? Que realmente sí tenía antecedentes. Sí, sí, sí no, no, no le he contado porque no quería, es que no quería chupar tanto micro, lo siento, pero, pero, pero como dice Javi, sí que cuando, cuando vimos lo que hacía falta para un videojuego y que hacía falta todo esto, dijimos o aquí cogemos a gente muy buena o, o no hay forma de hacerlo, o sea, entonces... Pues sí, firmamos a un director de arte que era un super crack, firmamos a programadores muy buenos, firmamos a un, a un músico que es un super crack. Entonces, tuvimos la suerte de que cuando les hicimos el pitch a ellos del proyecto les encantó y dijeron, es lo que estaba buscando, quiero estar en un tipo de compañía así. Y, y se apuntaron. Evidentemente, eso te facilita la vida. Hmm. Era durante mucho tiempo, Piccolo era la comidilla entre el desarrollo en Barcelona porque los nombres eran muy sonados, no, quizá no de gente conocida, pero sí de gente que si llevabas tiempo, eran plan, sabías que ese tío era el crack, sabías que esa persona... Y, y la sensación que daba era que Piccolo se estaba montando un estudio de seniors, y hay muchos estudios que van al contrario, a, a poner 50 juniors, y la sensación era que Piccolo eran poquitos, pero, pero muy bien escogidos, y, y creo que... Y quizá yo soy el menos indicado para hablar de esto, ¿no? Pero si vemos estudios rollo Ciberpunk o Triple A que llevan mucho tiempo sobreviviendo, al final no es tanto la cantidad de personas, porque actúan, al final un videojuego para financiar es, es sueldos, lo que pagas. Eh, la gran mayoría del gasto mesame son sueldos. Entonces, hay muchos estudios que se han centrado en mucha gente, pero junior, ¿no? Y yo creo que... Si miras las cifras, sobreviven mucho más los estudios que tienen un ratio junior-senior mucho más grande hacia, hacia senior? Um, perdonad que cambia un poquito, eh, o sea, si, siguiendo un poco con la línea de la temática, pero eh, a la hora de constituir uh, la empresa, siendo que las inversiones que, hace, que, que necesitamos son de alto riesgo, um, influye. Eh, digamos, la forma jurídica que uno elige mm, Quiero decir, por ejemplo, Carlos eh, uh -huh. Tú eres o estás constituido como una SLU, ¿no? Una sociedad limitada Sí, exacto Antes era autónomo y, y, y ya está hasta, hasta aquí hemos llegado con autónomos ¿Se debe esto a que asumes en cada proyecto Un riesgo de inversión elevado Y por lo tanto, como limita la responsabilidad ante la deuda El ser SLU se debe, eh, primero porque yo antes tenía una cuenta para todo. Gastos y era todo la misma cuenta. Claro, yo main mi primer juego, salió cuando yo tenía 21 años. Para mí, para aquellos entonces, abrir una cuenta bancaria ya era la Yo, yo me inscribí antes en la hacienda americana que en la española. O sea, antes que el número Itin para poder vender en Steam, que, que, que, que el el de, esto de autónomos, porque, el juego, porque tú no te haces autónomo, este es uno de los fallos que tiene esta industria, que tú no te haces autónomo eh, si haces, un, eh, estamos hablando de microequipos, ¿eh? o sea, de una persona, equipos muy pequeños que salen de la universidad y tal, tú no te haces autónomo y solo se hace autónomo una de esas personas, hasta, generalmente, hasta el día que sale el juego, porque si no tienes publisher ni, ni cobras por hacer el juego y tal... ¿Para qué te vas a hacer autónomo para pagar una, una, una cuota si no hay beneficios? Aunque realmente sí que estás trabajando Y por eso yo era autónomo y, y yo recuerdo cuando firmé mi hipoteca y tal El tío del banco me dijo Hostia, tú deberías tener una SL para...? Y yo, yo, yo en ese momento le dije Yo paso de historias tal, yo quiero tranquilidad Y con los años me he dado cuenta Que si quiero tranquilidad Una SL me da mucha más tranquilidad ¿Por qué? Eh, porque tener la persona jurídica separa, Separada de la persona física te da muchas ventajas, eh, sobre todo la más importante en el tema del IRPF, que eso es una cosa, claro, tú como en, en los juegos también es muy importante cómo, cómo ganamos los beneficios. Solemos ganar poco hasta que vienen las ofertas de verano, las ofertas de invierno y el lanzamiento del juego. ¿Qué pasa? Si tú eres autónomo, el Hacienda le da igual, el IRPF dice cuántos beneficios has tenido, da igual que todo, lo, todo eso lo vayas a reinvertir en otro proyecto, porque ellos van a trimestres y, y por ejemplo el impuesto de sociedades, eh, que sería el equivalente por así decirlo a los beneficios del IRPF, eh, va por año y te permite tener un, un margen mayor y simplemente, simplemente una forma de, de organización, no, no tiene más. Pero a mí me ayudó a tener más separada la vida personal de la vida profesional. Teniendo en cuenta que, cuando, es que repito, yo empecé en la habitación, mi primer juego lo desarrollé en la habitación de casa de mis padres, luego me fui a, una, a un piso de estudiantes eh, con tres colegas y tenía el pupitre en la habitación y ahí desarrollé mi segundo juego y ahora ya tengo una habitación separada que es el estudio, que no, no trabajo donde duermo. Eh, eso... Eso ayuda mucho. Y, y la SL al final. A nivel de papeleo. Ayuda. Ayuda a esto. Tiene otras desventajas. Porque la cuota de autónomos la tienes que seguir pagando. Y encima la más cara. Y, y, y si no tienes cierto nivel de beneficios, no te sale a cuenta. Pero. Pero es simplemente. Es simplemente por eso. Sí que es cierto, sí que es cierto que de caras para afuera y no sé hasta qué punto puedo hablar. Eh, el concepto autónomo no, no existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Recuerdo cuando en Valve dices, eh, tipo de empresa, yo puse self-employed. Y, no, no, y me dijeron, no, no, claro, ellos se pensaban, me lo rechazaron porque se pensaban que era como trabajar en B, en negro, ¿sabes? En plan, yo me lo viso, yo me lo como, que al final es un autónomo esto. Y eh, cuando tienes una SL con un NIF, que no es tu DNI y tal... Sí que suele, yo por lo que me he encontrado, sobre todo a la hora de, de lidiar con PlayStation y con Nintendo, que son es todo bastante más fácil, porque el concepto autónomo es una cosa muy de aquí y en otros países no se acaba de entender, o oh, aquí no funciona todo lo bien que debería, que también puede ser eso. ¿eh? Pero, por alguna, pero el, el concepto de negocio-empresa, un, un negocio-una empresa, es el que está extendido en el mundo, es la forma fiscal de organizarse y una SL ayuda en eso. Dicho esto, lo importante es que la gente gane dinero. Entonces, si sois un equipo muy pequeño y veis que montar una SL van a ser todo problemas por los por los 5.000 euros iniciales, por no sé qué, porque además tienes que ser autónomo, porque hay que hacer los libros que tienen que estar certificados. Bueno, una serie de inconvenientes que un autónomo no tiene. No os hagáis SL. Ahora, yo mi consejo, y hablo claro, es que esto es muy distinto ¿no? de la organización que tienen, por ejemplo, Javier o Alexis, pero en los microequipos, yo hablo de gente, de estudiantes o gente de tres o menos, mi consejo es, lo primero es hacer el juego, haz un buen producto, sácalo, oye, que va bien, y puedes hacer el segundo. Lo primero, el primer consejo es, no lo reinviertas todo en el segundo, porque qué necesidad tienes de jugártelo todo a otra carta, o sea, quédate un poquito para ti, para pa, pa vivir la vida un poquito, y si ese segundo puedes hacerlo, en, y te sale a cuenta de SL, entonces sí que si hay ciertos beneficios, merece la pena pasarse a SL. Si no, lo menos importante es la organización fiscal y es hacer un buen producto y que no te quite horas de gestionar una SL que deberían, deberías estar aplicando en el desarrollo. Y repito, todo esto estoy hablando de microempresas de tres personas o menos o uno solo, eh, hombres orquestas tipo yo o, o, o gente muy pequeñita. Porque eh. en el caso, por ejemplo, de, de Javier, en este, en este aspecto, ¿cómo, cómo tramitaste? Es, es horrible esto, ¿eh? no, no toco nada y se desconecta, perdón. Nada. Eh, bueno, nuestro caso fue bastante, bastante sencillo. Eh, básicamente nos pedían constituirnos como SL para unas ayudas. Eh, ah. de, sí, las ayudas, las famosas ayudas de red.es. Y, y bueno, en ese momento eh, éramos dos, que estábamos, bueno éramos dos íbamos a ser dos socios, mi, mi colega era autónomo y lo gestionábamos todo a través de su autónomo eh, y en ese momento dijimos, bueno pues mira, para las ayudas y demás te piden ser una microempresa con más de seis meses de antigüedad, no perdamos más tiempo, vamos a, a hacernos la, la sociedad y ya de paso pues formalizamos todo lo que es el pacto de socios esta historia que, que a través de una SL pues es es muy sencillo, pero sí como dice como dice Carlos es una cuestión de, de comodidad burocrática también porque es una, es eh, una organización que está muy extendida el tema de la SL y, y bueno, para, para hablar con, con Publishers o con inversores o, con, o directamente con las los propias plataformas donde vas a distribuir, pues es más sencillo. Da empaque, ¿no? O sea, da cierto, da cierto empaque. Mm, así como Alexis eh, comentaba que... Um, Digamos, la, el, el abordar temática social forma parte o formara, forma parte vaya de, del ADN de, de la empresa. En el caso vuestro, Javier y Carlos, eh, ¿es flor de mayo o, o realmente el abordar una temática concreta con un proyecto concreto o realmente formará parte de, de, de esa identidad, de los valores ¿no? como, como corporación? Nosotros no queríamos encasillarnos en juegos de animales, por ejemplo, El link es un juego que trata sobre, sobre un zorro, pero, pero no queríamos que se nos identificase con juegos de animales. Pero sí que queremos que, que la gente relacione HeroVite Studios con juegos de impacto social. Creo que es, era una de las condiciones... Había dos condiciones, digamos, a la hora de, de juntarnos Pablo y yo. Era que hiciésemos algo que valiese la pena y que en un futuro funcionase o no, pudiésemos enseñarlo y decir, mira, nosotros hicimos esto y estamos súper orgullosos de ello, por lo tanto el valor de producción tenía que ser muy alto, teníamos que estar eh, eso, muy, muy, muy contentos de lo que acabásemos haciendo y luego que fuese una, una temática que nos, que nos llenase a nosotros profesionalmente tratar temas de impacto sociales algo que, que queríamos hacer porque también consideramos que es un medio que en, el, en el que no se está explotando esto, ¿no? Hay una, bueno, había una brecha generacional antes, los juegos iban, hace años los juegos iban más dirigidos a a un público más infantil porque eran los usuarios de, de, de videoconsolas. ¿no? Hoy en día el, esa brecha generacional se ha cerrado, ahora puedes desarrollar juegos para, para gente mucho más adulta, más madura y, y nos da la oportunidad también como desarrolladores de, de tratar temas que antes no le habría interesado a nadie. Y eso sí que lo teníamos claro desde un principio, de vamos a hacer cosas que, de las cuales nos sintamos orgullosos y además que podamos eh, transmitir algún mensaje con ellas. O sea que esperemos que para los próximos proyectos sigamos esta tendencia. O sea, que realmente sí sigue una línea estratégica. Estamos hablando de nicho, ¿no? no claro. Eh, nosotros, bueno, todas la, las comunicaciones, toda nuestra estrategia de marketing va, eh, va enfocada más a potenciar nuestra imagen de, de, de empresa y no tanto a lo de, la del juego en sí. Eh, en link, desde luego, es nuestro, nuestro primer hijo, pero lo que queremos es tener una, una proyección al futuro y desarrollar muchos juegos de ese estilo. Entonces, queremos que toda nuestra comunidad y todos nuestros, nuestros seguidores, que de momento son muy poquitos, somos un estudio muy, muy pequeño y muy modesto, pero, pero sí que queremos que, que la, a la gente a la que le guste link potencialmente le pueda gustar mucho los proyectos que hagamos más adelante. Así que la apuesta es por una fanbase, ¿no? O sea, crear seguidores de, de marca, pero ya estamos hablando de, de, de empresa, de como desarrollador, ¿no? Eso es, creo que es muy importante. Eh, si no, bueno, es totalmente eh, válido y lícito el hecho de querer desarrollar un proyecto y ya está, y hacer una empresa en función a un proyecto, porque mira, yo quiero hacer esto y es que no tengo más ideas, pero me da igual porque no quiero tener más. Esto es lo que quiero hacer y cuando acabe esto, igual me paso a trabajar en, yo qué sé, me voy a otra empresa. Pero si quieres una continuidad, creo que es muy importante desde el minuto uno enfocar. Eh, bueno, hacerte las preguntas clave, ¿no? ¿De qué es lo que quieres hacer en el futuro? ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Eh, ¿Qué tipo de proyectos quieres hacer? Bueno, esto... Eh, yo no tenía ni idea de... Y creo que sigo sin tener idea de, de cómo gestionar eh, una, una imagen de marca. Esto, bueno, Alexis lo tendrá, lo tendrá por la mano, ¿no? Pero, pero sí que te vas informando y vas viendo qué es lo que se supone que tienes que hacer e intentas hacerlo lo mejor posible. En mi caso es un poco lo contrario, porque no, yo, yo por ejemplo, yo me imagino mi fanbase y yo creo que están enfadados como conmigo, ¿no? Tú imagínate que juegas Infernium, que es un juego que es un Dark Souls sin combate. La idea era explotar, es, es cuando juegas al Dark Souls te metes a una, una zona de alto nivel y solo puedes subir y moverte y ya está, porque un toque y te matan. Pues es todo el juego así. Y después ves que este tío ha sacado un juego nuevo, ¿no? Y ya vas ahí, hostia, joder, ¿qué tal? Y de repente, Coral, venga, va. A, a mirar corales debajo del agua. Y dices, no, me encaja. Eh, hay, hay gente que me lo dice. Hay gente que sí que me ha dicho en plan, me, me, me compro juegos, hagas lo que hagas porque son tuyos y me gusta como diseñas y tal. Pero no es el público. Cada juego que yo hago, el público es completamente diferente. Un poco porque a mí me gusta huir hacia adelante, no me gusta, pero me gusta huir hacia adelante, no hacia adelante, quizá hacia el otro lado, ¿no? Si sea, ahora... Un juego complementativo, pues ahora te meto uno de, de miedo. no Ahora estoy haciendo uno de miedo, seguramente el siguiente, no lo sé, no lo sé qué será, pero ya es un poco de, de búsqueda personal de lo que no quiero hacer. Eh, hablando de los valores, al fi, ¿esto cómo se relaciona? Al final, yo creo que esta es una industria movida por el ego, es decir, eh, si tú no tienes nada que decir. No no, haces por, no lo dejas todo O pones todo lo que has ganado 15 años en, en una empresa Para apostártelo en un juego No, no lo haces porque tienes que tener algo que decir, ¿no? Entonces, los valores vienen de ahí. El, el querer hacer una empresa con valores viene, viene precisamente de, de, de, de, que, de, que, de que todos tenemos algo que decir, por muy pequeño que sea. No, tiene, no tienes que querer salvar el mundo, o sea, hacer algo ecológico o que cambie la, la forma que tiene la gente de pensar. Pero sí, tú el, el hook de tu juego puede ser el arte, pero luego, por otra parte, el hook de, del juego también puede ser que se explica Ahí la gente dice, hostia, cuando lo juega, no me esperaba este mensaje. Y, y eso es una cosa que yo creo que todas las, las empresas pequeñas practicamos. Es decir, tú enganchas a la gente por algo y después ven que el juego se tiene cierta profundidad. Pero yo no conozco ciertas empresa, eh, empresas pequeñas, eh, te hablo de 50 o menos, eh, que su plan de negocio sea convertir un dólar en un dólar 0,5. Aquí vamos a las, vamos a apostar, vamos, vamos a hacer, porque, porque si no quieres eso, no te metes ya en esta industria a emprender. Primero porque en la industria del videojuego pasa algo muy curioso. Yo creo que la industria del videojuego y la, y la de la alta gastronomía comparten muchísimas cosas y parece raro, pero no es así. La industria del videojuego y la alta gastronomía son dos industrias en las que, lo digo al revés, tú te vas a una, un restaurante estrella Michelin y no solo quieres comer bien, Quieres que te vuele la cabeza la comida, quieres que innoven, quieres que pruebes algo que jamás hayas probado. Con los juegos pasa lo mismo, a la gente no le vale un juego bueno y ya está. La gente quiere juegos que, que propongan ideas nuevas, que les vuele la cabeza Las haga Marvel, que a mí me encanta, pero es la misma idea una y otra vez repetida. En los juegos esto no funciona. Eh, porque si no, siempre te van a comparar con otro y, y la innovación es muy importante. Tanto la prensa como los youtubers, como eh, tú ves sacas míticas como GTA y han evolucionado muchísimo. También somos una industria súper guiada por la tecnología y eso nos hace evolucionar también muchísimo. Entonces, tú no puedes hacer algo innovador sin tener algo que decir. Y tú no puedes eh, no, no puedes tener nada que, algo que decir sin tener detrás pues, ese componente de... Quiero hablar de algo que toque a la gente, de alguna forma o de otra. Pero, pero ese algo. El último juego, por ejemplo, que, ha, eh, que estoy jugando, el, el, el Hades, no sé si aquí hay más gente que lo ha jugado, es un, un Roguelite normal, en apariencia. Luego lo juegas y dices, tío, ¿y esta historia familiar? Y esto, pero pero esto, o sea, y, y, y ese plot twist que tiene, pero la gente se lo compra porque es un, un, un Roguelite y a la gente le gustan los Roguelites. Y luego lo juegan y dicen. Bueno, este estudio también tiene mucha experiencia, ¿no? Pero quizás es un mal ejemplo. Pero pero este estudio, cada juego que hace, no lo hace para ganar. Eh, y, y como, por ejemplo, King o Candy Crush, ¿no? Que es, eh, al final, es, esos son tablas de Excel. ¿Encajan las tablas? Bien, ¿no encajan? Pues se echa la empresa, así de claro. Eh, ¿Cómo conseguimos más, más beneficios? ¿No? ¿Podemos eh, transformar un dólar en un dólar 20 en vez de en un dólar 17? ¿Cómo lo hacemos? Es viable, ¿eh? O sea, y es otro tipo de negocio. Yo conozco mucha gente muy contenta en King, pero para estas empresas es como nosotros más rollo emprendedores que no lo haces si no tienes algo que decir porque entonces no estarías ya en esta industria. Mi opinión, vaya. Um, cambiando un poco de tercio, y a lo mejor, Alexis, tú nos puedes... Eh, um, a, bueno, Alexis... Sí, Javier, en este caso, eh, podéis contestar quizá eh, a esto. ¿Creéis que el estar tocando temas que son eh, moving, ¿no? que, te, que, te, que te mueven por dentro, eh, hace o puede ayudar a retener talento dentro de la empresa? Tenemos un problema general en la industria del videojuego de problema de retención, con la retención del talento. ¿no? Entonces, eh, me planteaba si, si sabéis... Sí, internamente, vuestros, vuestros empleados están ahí por la causa, ¿no? O es, o es más bien por, por, otros, por otros motivos. Uh, a ver, yo te puedo decir, nosotros tenemos empresa por la causa, porque si no, no habrían venido toda la, la, la, la gente que vino al inicio. Era gente que había trabajado en, en Mercury Steam, en Tequila, eh, gente que estaba en, en Ninja Theory, o sea, gente que estaba en estudios grandes y que de repente se tira a la piscina con nosotros, que, que, que somos, éramos nosotros los juniors del equipo. Entonces, uh, vinieron por, por eso. Evidentemente, luego tienes que retener a la gente y tienes que retener a la gente, pues, evidentemente, a ver, tú no puedes competir, es, es muy claro, tú no puedes competir económicamente con casi nadie, ¿vale? O sea, solo puedes competir con otras empresas similares a ti, ¿vale? O de tu rango, y es así. Uh, si, si viene King, porque esto pasa, o sea, si viene King a hacerle una oferta a gente de tu, de tu compañía, tú no vas a poder pagar ni el 60% lo que le ofrece King, porque es así. O sea, esos son los números de verdad, ¿vale? Entonces, tú tienes que... Evidentemente, lo que le pagas a la gente importa y la gente no trabaja por amor al arte, y, ¿sabes? Entonces, para retener a alguien, tú necesitas pagarle lo mínimamente bien para que se sienta compensado trabajando en lo que le gusta trabajar contigo, ¿vale? y, y con proyecto comprometido. Entonces, esa es la ecuación de la retención, ¿Vale? No sé, bueno, ahora Javier dirá también su punto de vista, ¿no? Pero es, es, evidentemente es difícil competir. ¿Qué pasa? Que estoy hablando, sobre todo, de perfiles que tengan experiencia. No es lo mismo con perfiles juniors. Claro, perfiles juniors, por desgracia, estamos en un país en el que hay muy poca industria. Hay una industria muy fuerte y poderosa del, del móvil, del sector de videojuegos de móvil, o de juegos mmm, de, de redes sociales, por decirlo de alguna forma, pero, pero el tipo de juego que hacemos nosotros, que son juegos de, os diré, de toda la vida, de, de PC, de consola, etcétera, todo este tipo de juegos, la industria es muy pequeña. Entonces, uh, somos muy pocas empresas, con muy pocos seniors, porque muchos se fueron mm, por, por ahí en de Europa y, y el mundo. Entonces, uh, claro, uh, juniors hay muchos. ¿Por qué? Porque hay pocas empresas. Entonces, nosotros uh, hace, o sea, hace poco hicimos un, pusimos anuncios de que buscábamos gente y recibes, tranquilamente, de artistas 3D recibes 300 currículos de los 300, quizá 15 o 20 son serios. ¿Vale? Y es esa proporción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces tienes una, una situación en que a los juniors les cuesta mucho entrar a este tipo de compañías, porque hay pocas. Entonces, acaban en otro tipo de compañías o yéndose fuera. Nosotros con, con, con Pico le hemos repatriado a alguna gente que se había ido pues, a Gran Bretaña o a, o a Francia, etcétera. Pero... Pero nos costó, mucho, o sea, nos costó mucho crear el equipo, al principio hasta que convencimos a una serie de seniors. Pero también hemos contratado a juniors, eso también lo quiero decir. El, el, el equipo no es todo seniors porque no existe compañía en el mundo que, que, que pueda operar solo con seniors. ¿vale? Necesitas tener uh, un poco una mezcla de, de todos los perfiles. Entonces, también había tres o cuatro personas que era su primer videojuego. Entonces, la competencia es difícil y, evidentemente, yo sé que si no estuviéramos haciendo el tipo de proyecto que hacemos, mucha gente que tenemos y mucho talento que tenemos ahora no lo tendríamos. No sé, Javi, si... Totalmente de acuerdo. Eh, ya cuando hablo, ya dudo. si. se me... Ahora sí se te oye. <risa> eh, sí, totalmente de acuerdo. No, no, no tengo mucho más que añadir lo que dice Aleix. Es, es totalmente cierto. Eh, ¿Intentas competir con con otros estudios eh, más grandes en base a ofrecer flexibilidad de horarios. Eh, no, no sé lo que, lo que puede es competir como, como una empresa indie, ya que los salarios pues es, es imposible competir con King, por ejemplo. Eh, también, no, no solo con, con las condiciones o, o lo interesante que pueda resultar el, el proyecto para para la gente, sino, o sea, en cuanto a, a, al mensaje que quieras transmitir y demás, sino también a, a lo, al valor de producción que, pueda, que, puedas, eh, que puedas ofrecer, ¿no? si, si tú estás dispuesto a hacer un juego que con un valor de producción muy alto es mucho más fácil retener a alguien que bueno que está cansado de trabajar en, eh, en un Max 3 o algo así o en un juego de móvil y quiere hacer un juego para, eh, para Play o un juego eh, que bueno en el que se invierta eh, se invierta mucho esfuerzo y mucho cariño eh, pero sí en cuanto al tema de juniors y seniors lo que lo que dice Alexis es es es muy difícil eh, retener el, el digamos eh, a, a, la, a la gente que participa en el proyecto por, por la competencia salvaje que hay con, con las empresas más grandes que, que bueno que, que pueden ofrecer el, el doble a lo que a lo que tú o el triple a lo que tú podrías llegar a pagar entonces eh, es complicado pero bueno sí que tener el balance justo entre seniors y juniors es, está genial sin embargo, un poco volviendo, volviendo a la pregunta es, eh, ¿creéis que influye en la gente a la hora de quedarse? O sea, ¿en algún momento esto ha surgido? ¿Lo habéis hablado? No, es que yo estoy aquí porque mmm, me alineo perfectamente con vuestros valores, ¿no? ¿Me quedo con vosotros, no? ¿O me quedo aquí ah, porque me forma, que, forma parte de esto? Eso, eso por sí solo no. O sea, sí. tú es, es un pack completo, como dice Javier. No, y, y, y, y ojo, hay otro punto. ¿eh? A veces tú contratas a un programador que podría estar en otro lado cobrando más simplemente porque lo que le ofrecen es chulo de hacer. Y no hablo del mensaje del juego. Hablo de que tú estás proponiendo hacer algo en el juego. Mira, esta feature o esta cosa que queremos hacer o esta, que, que, que esa persona dice, anda, eso, eso quiero desarrollarlo. Eso es chulo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se alinea ese tipo de personas que tienen ese tipo de ambición personal. ¿Vale? Eh, eh, ahí encaja un poco con lo que decía Carlos de hacemos juegos porque tenemos algo que decir y hay programadores que vienen a tu empresa a programar porque quieren programar ese tipo de cosas, ¿sabes? Que es el equivalente, ¿vale? En, en, o sea, y, y tienes artistas que quieran hacer ese tipo de experiencia o un músico que quiere hacer... Uh, para nosotros, por ejemplo, en Araiz, David García, que es el, el compositor, que es una bestia parda, lo hizo porque le... le, le, le le encantaba el proyecto y las personas que estábamos en él, porque lo hizo trabajando fines de semana y noches, porque él tiene un trabajo en Ninja Theory. Y, y, y lo hizo directamente a fines de <risa> semana. O sea, y lo hizo, pero casos así son muy pocos. ¿vale? La mayoría necesitas. Sí, está muy bien hacer un juego que tiene un compromiso social, pero no nos engañemos, más allá del compromiso social, si una persona se está planteando comprarse un piso con su pareja o tener un yeah. hijo o lo que sea. Habla de tú de compromiso social si al lado hay alguien que le paga el doble. Es muy difícil. Obvio, tiene que ser factible, ¿no? También para eso es. Eh, ¿Notáis aceptación o perspectiva de cambio por, pa por, por parte de compañeros de la industria, ¿no? O sea, eh, cuando planteáis eh, la temática, ¿qué reacciones eh, habéis obtenido? Yo, por, por lo general, eh, creo que es algo que se da mucho en, en la industria, dado que es muy difícil eh, lanzar una empresa, una startup o empezar como, como estudio independiente, si tienes cierta ambic ambición, lo normal es que haya, eh, no, no rechazo, pero que, que la gente te mire con recelo en plan de, hostia, menuda te vas a dar, no de, de, de quieres hacer un juego con, con sí, que, que lo más importante, o sea, que, que, que tenga un contenido social muy importante y demás eh, pero a un inversor no lo vas a convencer con esto, ¿no? entonces lo normal es que por parte de, de compañeros de la industria sea un poco más de, de, de te deseo lo mejor pero lo tienes muy difícil y es cierto, en realidad es, es totalmente lícito pensar así porque es una realidad, pero bueno creo que, que en España la industria del videojuego se está desarrollando cada vez más y, y, y bueno, pues con suerte dentro de, de no demasiado tiempo pues eh, habrá más, más apoyo en general entre las propias empresas indies. ¿Qué sensaciones, Carlos? Bueno, a ver, eh, y, y yo soy uno de estos. ¿eh? A, yo, a, a los alumnos, por ejemplo, yo sempre, cuando comentan hacer un idea eh, y no lo veo claro, yo le digo, yo creo que te la vas a pegar y ojalá me calles la boca, eh, ojalá te salga bien y ojalá me equivoque, ¿no? Y, y, a, y a mí también ha pasado un poco lo mismo, y sobre todo como, como mis juegos son siempre tan salir de la zona de confort y tan diferente al anterior, siempre al principio es un poco de, oye, ¿por qué te vas a meter a hacer eso? Pero, pero si tú eres bueno haciendo esto, ¿por qué porque si eres bueno haciendo esto ahora vas a pasar a hacer esto? ¿Qué sentido tiene? ¿no? Eh, pero al final porque eh, yo creo que somos... un paternalistas, pero, pero en el buen sentido ¿eh? queremos que esta industria crezca y que vaya bien y todos queremos que haya el máximo de estudios disponibles en Barcelona o como dice Alexis, o no porque luego se te van a King esto, eh, justo cuando has dicho esto me, me, me he acordado de Valeria Castro la, la, la, la CEO de Platonic que, que, siempre que siempre le digo, vente a Barcelona joder, que siempre dices que estás fatal en Madrid y la razón que dice, no me llevo a Platonic ni loca a Barcelona porque está King y me los va a robar a todos, a todos los empleados. Mira. Porque, porque quizá, es cierto que, que hay mucho, es que yo no sé, yo lo veo feo llamarle transfugismo, porque al final todo lo que queremos es vivir es vivir bien, ¿no? Pero, pero, pero sí que es cierto que eso existe. Yo no puedo hablar de ello, o sea, la única que puede ser transfugar es mi gata y si se va de casa y sale por la puerta, es mi empresa somos ella y yo, ya está. Pero... No sé, sí que, sí que es cierto que cuando eres indie siempre hizo como, uy, esto. Pero, pero ta también yo creo que pecamos un poco nosotros porque. Eh, yo, no sé, Coral no es el juego de debajo del mar, ni, ni Endling es el juego del zorro, ni Arais es la historia del tío muerto. Cuando lo juegas hay un mensaje mucho más profundo y cuando picheas eh, tus ideas a compañeros de la industria, ese mensaje no puede salir, porque tienes que jugar el juego entero para, para que salga qué es lo que hay ahí dentro. Y eso cuesta, y eso, eso cuesta bastante más. Y por eso yo creo que a veces eh, somos un poco escépticos, pero para ayudarnos, no porque le queremos desear el mal a ese estudio. Eh, al contrario, yo creo que todos somos los primeros interesados en que haya bastantes estudios indies. ¿Mismas vibras, Alexis? Sí, sí, totalmente. A, también añadir que a veces una idea sin el contexto cuesta mucho evaluar nosotros sí sí sí sí si sí, veráis o sea a veces los vi hace poco los primeros prototipos de araís y se, se me caía la cara de vergüenza si tú ves eso y dices cómo, cómo pretendes emocionar con eso si es un sabes es, es un... pero y por eso coincidiendo con lo que decía Carlos a veces tú una idea es muy difícil de comunicar esto nos pasa incluso desarrollando tú tienes una idea visual y audiovisual en la cabeza y una experiencia y, y cuesta mucho encontrar todas las palabras para que la otra persona se haga esa misma idea, ¿vale? Es, es una de las cosas más difíciles, yo creo, de, de, de, del acto creativo en cualquier campo, ¿vale? Y en el nuestro, pues, no es una excepción, ¿no? El, el de que tú tienes una visión de cómo tiene que ser eso y, y, y, y cómo quieres que la otra persona lo entienda. Entonces, sí, si, si tú decías, sí, Arai, sí, era un, un, un señor que, que, que recuerda momentos de su vida, pues, claro, dicho así, pues, puede ser excitante o cero excitante, ¿sabes? O sea... Pero, pero claro, nosotros ya pensábamos en unas paletas de colores, un, un, un, un tipo de arte, un, una música que te provoca ciertos sentimientos, tal. y eso es muy difícil. Y, y es probable, además, que hasta que el juego no está casi acabado, este tipo de productos tú no puedas evaluarlos. Y, y una cosa que ver, nos pasa a todos, que es esa especie de ansiedad, que a unos la llevaremos mejor que otros peor, yo lo llevo peor, pero esa especie de ansiedad de decir, lo que estoy haciendo funciona, ¿sabes? O sea, realmente expresa lo que yo creo que expresa y eso puedes hacer muchos pleites y todo lo que quieras hasta que el producto no está acabado y lo sueltas, no lo sabes. Evidentemente hay casos que dices, uy, estoy teniendo un feedback bestial, a la gente le encanta esto, esto, esto, vale. Pero son muy pocos esos casos. Yo recuerdo una anécdota, cuando nosotros decidimos crear Piccolo, Justo a la vez, uh, Conrad estaba creando ¿no, eh? con, con, con Adrián, con sus socios. Y recuerdo que un día quedamos porque teníamos, mi prima era amiga de Conrad y le dijo a él y a mí, está haciendo, que dijo, dijo, sí, pues, anda, tal. Y quedamos un día en nuestras oficinas y estábamos hablando. Ellos buscaban financiación y les habían tumbado varios publishers. Nosotros estábamos empezando y nos estaban empezando a tumbar también. Y nos mirábamos las pantallas y decíamos, Claro, es que yo me imagino, esto acaba, no sé qué, tal, cual, y tal, y, y, y tal, y, y los dos decíamos, igual no conseguimos nada, ¿sabes? Y claro, para que te hagas una idea, de, de, de, de, claro, luego ves, por ejemplo, eh, que funciona un tiro, ¿vale? Por el tema artístico y por muchos otros temas, ¿vale? Y a veces la, la fórmula de por qué triunfa una cosa más y otra menos es indescifrable. Es, es, no hay, yo estoy acuerdo en lo que he dicho antes. Eh, no soy Carlos, Javier, pero yo he estado 15 años en marketing y tengo suficientemente suficiente experiencia para saber que los PowerPoints con muchos datos son fiables hasta cierto punto únicamente sí. y que hay un punto a la que cuanto más tecnificas algo y más datos le pones, menos fiable va a ser ¿vale? la predicción que hagas. Entonces, uh, en ese caso, ver, ¿por, por, ¿por qué triunfo como el title Bus game? Sí, sí, es que, ¿sabes? Como ha triunfado, que ha vendido millones de copias, que estamos hablando de millones de copias. Un juego que es un ganso que, que, que gasta bromas, ¿sabes? Entonces, por eso digo que a veces es muy difícil, porque si, si un alumno vuestro os dice, tengo una idea para un juego que es un ganso que gasta bromas, dicho así, de entrada, es muy probable que digas, tío, te la vas a pegar, ¿sabes? Entonces... Por un lado, hay un ejercicio de creer firmemente en, en, en, en, en lo que quieres. Es probable que te la metas igual, ¿vale? porque es probable. Pero por otro lado, sí que es verdad que hay ciertos elementos que tú cuando, cuando analizas un poco, es decir, mira, esto tiene visos de ir bien o visos de ir mal. Yo me siento incapaz, cuando la gente me cuenta una idea, me siento incapaz de saber si eso irá bien o no. Yo puedo decir, bueno, hace, hace poco probé la demo de Demi, y yo puedo decir, me encanta, me apasiona, es un tipo de juego que me gusta y que quiero jugar, los valores de producción son chulos y promete y tal. Pero si me hubieran contado la historia al principio y tal, pues tienes el puntito escéptico de decir, no sé si da bien, porque esto pasa y sobre tu propio juego ya ni te cuento. No sé cómo lo vivís vosotros este proceso, Carlos y Javier, pero. Bueno, yo he es... invitado. Uy, perdón. Uy, que... Dale, dale, dale, dale. dale. No, iba a decir que yo he invitado a Alexis aquí a la oficina a probar link desesperado en plan de oye por favor mira esto que tenemos la demo tal, no sé si le va a gustar a la gente para, para recibir feedback, ¿no? Al final es eso, somos una industria pequeña e intentamos apoyarnos. Eh, claro, luego eh, cada, la experiencia de cada uno es muy distinta y lo que le funciona a uno puede no haberle funcionado al otro, entonces uno intenta ayudar siempre desde, desde la propia experiencia y hay veces que, que pecamos de... de de asumir que cosas que nos han pasado a nosotros le va a pasar a otro y con el ánimo de ayudar, el afán de ayudar, pues decimos oye, intenta no ir por aquí, porque tal y, y yo intento siempre apartarme un poco y decir, bueno, mira, esto es lo que me pasó a mí a mí no me funcionó, puede que a ti te funcione no y intentar que, que bueno, que, que la gente a la que le das ayuda, que no pierda la, la, la esperanza en que algo siempre, siempre siendo honesto contigo mismo no y diciendo lo que, lo que realmente crees pero sin desanimar porque nadie tiene la, la certeza absoluta de que algo va a ir de una manera o de otra. Luego sí que hay que buscar siempre los indicativos de que, de que un proyecto está funcionando o no. Eh, evidentemente, si llevas dos años desarrollando un proyecto, no has, nadie se ha interesado por el producto y no has conseguido financiación, no generas comunidad, algo te está diciendo. ¿no? Eh, yo he visto muchos casos de, de proyectos que, bueno, que han intentado a, a, agarrarse a un clavo ardiendo, en plan de no, esto lo vamos a sacar adelante y quizás si algo cuesta tanto es posible que no que, que haya que replantearse si realmente va a funcionar o no, y eso creo que es el feedback más claro que uno puede tener de si de si va en una buena dirección Sí, esto, esto no eh, yo recuerdo, por ejemplo como anécdota, ¿eh? cuando salí un segundo juego, Infernium, eh, Alex el Capo, un youtuber así medio famosete, había jugado mi primer juego, le dije oye, si quieres jugarlo un día antes Joder, como hiciste la serie de Mind y fue la primera persona en que realmente jugó uno de uno mismo. Ah, vale, perfecto, te lo juego en directo en Twitch. Claro, venía de jugar a 7 horas de League of Legends y cogió Infernium. Él se esperaba un juego del creador de Mind, se esperaba como un Mind 2, y cogió Infernium y lo reventó. Y vaya puta mierda y tal, no sé qué. Yo recuerdo, esto el día antes del lanzamiento, yo recuerdo hablando, llamar, por ejemplo, a Arturo, llamar a Raúl, llamando un montón de desarrolladores cercanos que habían jugado Infernium y decirle. Si hubiese sido un mal juego me lo hubieses dicho, ¿verdad? No me has dicho que era bueno porque, por, por, porque somos colegas, ¿no? Y, y, y, y eso era el día antes del proyecto y la inseguridad de, de, de oye, esto que estoy haciendo transmite lo que yo buscaba llegaba hasta entonces, ¿vale? Que había tenido este caso particular, ¿no? Eh, a, ahora, ahora pues, pues, pues por cosas de la vida estoy haciendo una cosa que en principio lo hacía para concentrarme que era yo, yo hago exactamente lo mismo que hago cada día en mi vida, pero lo retransmito por Twitch, lo mismo, y, y, y entonces procrastino menos, vino menos vídeos de YouTube porque tengo a 100 personas viéndome. ¿Qué pasa? Que al principio eran, pues eso, 10, 20 personas y ahora somos, son 100. Y mola porque vas desarrollando y de vez en cuando digo, bueno, y ahora, venga, vamos a ver el gameplay de esto, ¿cuánta gente quiere ver el La gente o bien? digo, entonces yo juego al juego y un poco simulando lo que haría el jugador. Y... Y la gente da feedback, y la gente apoya, y ahí vas viendo ¿no? si hay cosas que funcionan, si hay cosas que no funcionan, pero esto es algo muy, o sea, muy, muy de hiper nicho, porque soy yo solo y, y, y, y enseño lo que desarrollo porque me da igual spoilearlo, de hecho he explicado la historia completa del juego 100 veces ya, y la gente que ve mi canal ya sabe a lo que va, no, no. Y, y es otra forma de, de tener ingresos, otra forma de digamos, generar contenido... O pero... sea, estás monetizando como, como el desarrollo del juego, enseñando el desarrollo del juego. Es como una cosa muy rara, muy, muy meta todo. Pero pero eso, ¿no? Eh, sí que es cierto que es que hasta el final no eres consciente de... Porque no hay una parte del juego que digas, vale, a partir de aquí funciona y ahora voy a hacer más contenido. No, un juego funciona cuando está acabado. Y, y no, no sé si... No sé si yo, eh... Quizá, quizá esto es muy de, de viejo ya, pero la película de bichos aparece, la, la dice, imaginaos que esta piedra es una semilla y luego se pues, planta un árbol y crece. Y, y, y la chica le dice, pero, pero es una piedra, y el tío ya, ya sé que es una piedra, pero imagínate que la planta si será un gran árbol, y, pero es una piedra. Y esto es lo que pasa cuando estás haciendo el prototipo de tu juego. Imagínate que este bloque gris que no sé qué luego será tal, y dice, pero si es un bloque gris. Y digo esto en, en cuanto a blocking, pero pasa lo mismo en cuanto a arte, en cuanto a programación en cuanto a todo Es como una orquesta, un juego, y no funciona hasta que están bien afinados cada uno de sus componentes y tocando como toca Y son <risa> muchos años, lo siento, ya acabo, son muchos años de desarrollo, son muchos meses y, y, te, y, y, y esto psicológicamente carga mucho, es decir, ¿me estoy equivocando no? Pero sí que es cierto, como dicen eh, Javier y Alexis, no que hay pistas, hay pistas de que algo va mal también Perdonad, es que os tengo que interrumpir porque si no, no nos quedará eh, espacio para el turno de preguntas y respuestas. Estoy rogando que os dirijan a una persona solo las preguntas, porque he preguntado por el chat y parece que sí, que efectivamente tenemos como cuatro o cinco preguntitas, entonces eh, 20 minutitos ya se nos empiezan a quedar cortos, ¿vale? Entonces, eh, entramos en turno de preguntas y respuestas, chicos, vosotros mismos. Eh, cogéis y os eh, desmuteáis para, para realizar la, la pregunta, por favor. Vamos por turnos como lo tenemos escrito en el chat, por ejemplo. Venga, por ejemplo. Oscar Paz, por favor. Ah, vale. Mi pregunta era para Carlos, que como ha dicho que su, su financiación es básicamente vivir ese año de producción, pues ¿cómo consigue el dinero para, para mantenerse? Oh, con los otros juegos que ya ha sacado. Bueno, a ver, aparte, yo tengo cursos online y, y, y, tengo, y doy clases en la universidad, pero eh, el 80% de lo que gano viene de mis anteriores juegos, de, de Coral, viene de Infernium, viene de mind viene de Anyamber. Eh, piensa que, por ejemplo, Mind salió en 2015 y es un juego que sigue siendo rentable a día de hoy sigue, y sigue dando dinero y, y todos los juegos que he sacado, más o menos, no como el año de lanzamiento, obviamente, pero todo eso, todo eso va sumando. Eh, no tiene ningún misterio. Muchas veces pensamos que sacas un juego y sacas otro y ya se acaba el beneficio del primero, ¿no? Y eso está ahí, que también es otro modelo de negocio. En vez de jugarte toda una carta, tú vas sacando juegos y dices, vaya, col vaya colchón más sólido. Pero claro, eso también son los años. Pero sí, quitando cursos online, quitando ahora, ahora que justo está empezando lo de Twitch, y quitando lo de la universidad, sí, el, el dinero que siguen generando, mis juegos que ya han salido, que, que no es que al cabo de un año se acaben los beneficios de esos juegos, vaya. Daniel Navarro, ¿tenías una preguntita? Sí, ah, buenas. Eh, la pregunta va para, para Alexis. Y quería preguntarle que al, o sea, al ser, digamos, nuevo en la, en la industria, aunque ya tuvieras un poco de background, eh, ¿cómo, subis, ¿cómo supiste, o sea, siendo tú junior, ¿cómo supiste contratar a gente más senior y más buena que tú? O sea, ¿cuál era tu, tu baremo y cómo. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Bueno, yo era junior en el sentido de que era mi primer videojuego, pero llevaba 15 años gestionando empresa y gestionando producción y gestionando proyectos creativos y tecnológicos. Entonces, uh, un videojuego no es diferente en ese sentido. Sí, en vez de tener cámaras y realizadores y tal, tienes un programador, un technical artist y un tal. Pero, pero eso es, o sea, al final, la, la la tecnología, al final, es una escalera que te permite llegar a sitios. Por lo importante es saber a dónde vas, ¿sabes? Y qué quieres conseguir. Entonces, nosotros teníamos mucha experiencia en pichear proyectos, en hacer presentaciones, en, en, en hacer temas narrativos. Yo había estudiado guión de cine, hacía muchos años. Entonces, sí que teníamos toda una serie de... Uno de mis socios era ingeniero informático. O sea, Jordi, que es un super crack programando, y que es una bestia parda, pues es... es... El, el cogió de un real y a los dos meses estaba haciendo cosas súper chulas con un real y el, el, el solo. Y el otro, Uriol, es, es eh, diseñador gráfico. Entonces, quieras o no, ya tienes un sustrato como para saber evaluar lo que tienes delante. ¿no? El primer día que hablé con José Luis Baello, que es el, el director de arte de, de Aráis y de, del estudio, claro, vimos lo que hacía Baello y dijimos, este tío es un crack, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que tú hablas con él... Tú ya tienes ese, ese acervo cultural que te permite hablar con él en los términos en los que él entiende tu propuesta, etcétera. Eso te lo da la experiencia, básicamente, el llevar muchos años trabajando en este sector. Claro, si hubiera estado 20 años haciendo zapatos, a ello no, no me habría escuchado, seguramente. Gracias, Dani. O sea, gracias, Alexis, por la respuesta y Daniel, por la pregunta. Pasamos a la pregunta de Eduardo Corral. Hola, ¿se me oye? Sí. Eh, bueno, yo tenía una pregunta que no sé muy bien cuál de vosotros me puede contestar, así que si la dejo un poco en el aire y el que crea que me puede contestar, y era de cómo mantienes el, el interés, por así decirlo, cuando es, estás en un equipo, pero estáis haciendo un poco por el amor al arte, que ahora mismo no, no, no estáis cobrando nada y nada, yo en, en mi caso eh, tengo un par de amigas que son artistas, eh, una es, está estudiando concept art y la otra es diseñadora, y... Digamos que un día se pusieron a dibujar y surgió la idea de cómo, qué, cómo molaría hacer un juego, ¿no? Durante la pandemia más o menos. Y ahora estamos un poco como, les estoy enseñando lo que es un motor gráfico y todo eso. Entonces cuando hacen un sprite y ven nada más que se mueve, o sea, ya es como que se les ilumina la cara, ¿no? Y es muy fácil eh, mantener el equipo unido. Pero a mí me preocupa, me preocupa un poco que si esto quiero, si queremos hacer algo más o menos serio, que dure por ejemplo un año, aunque es un tiempo agotado, ¿cómo mantenerlas? Eh, por así decirlo, ilusionados en el proyecto, ¿no? Que no, hay un momento en el que cuando haces algo te encallas y que no te, no te vengas abajo, ¿no? Que mantener el equipo, pues eso, unido, no sé cómo explicarlo, pero eso. No sé quién, quién quiera. Si queréis, contesto yo que hice mods, que un poco era eso, trabajar por el amor al arte. Eh, bueno, eh, el proyecto tiene que motivar, tiene, tiene que verse avances, tiene, es, es una cosa de semana a semana, día a día, mes a mes. Eh, el momentum, hay que hacer lo que sea para, para no perder el momentum y, so, y sobre todo ser consciente de hasta dónde vas a llegar, porque cuando tú trabajas por el amor al arte, primero, esto es como hobby, esto es para profesionalizarse. Por ejemplo, una muy buena forma de motivar a, a, a tus amigas, por ejemplo, sería ir a porcentaje. No decir, vale, tú curras a la moda arde, pero cuando salga el juego te vas a llevar un 20%. Eso es un buen motivador. Si tu trabajo cumple ciertas Luego eso también se te puede volver en contra, porque ¿qué pasa si firmas y luego no trabajan? ¿no? Y, el... Entonces, bueno, puede haber un motivador económico a futuro de cuando salga el juego. Entonces tú ahí te arriesgas. O puede haber... y si es un proyecto de hobby que no se va a cobrar por ello y tal, puede haber un motivador, un motivador de tú lo cobras, por ejemplo, en Itch.io y eso te. Esto... Esto me, me van a matar, ¿no? A, a, cuando lo diga, ¿no? Tú, tú pagas en, en fama, por así decirlo, ¿no? En que tus juegos lo van a jugar youtubers y lo vas a ver gente. Repito, ¿eh? si es un proyecto eh, que no es comercial, puede ser otro motivador. Si es un proyecto comercial, porque nadie se le ocurra hacer esta barbaridad. O sea, los, las cosas hay que pagarlas. Eh... No lo sé, cuando hacíamos mods, eh, el, el principal motivador, recuerdo que era ver cómo eso avanzaba semana a semana. Y había gente que, por ejemplo, solo quería hacer un modelo de un coche de los musos de escuadra, entraba hacia el coche, salían los créditos, perfecto, te quieres implicar hasta aquí, muy bien. Eh, más que motivador, también yo diría que también existen desmotivadores, que es qué pasa si esa persona se quiere implicar hasta cierto punto. Pero ya está, se le va a permitir o no, no. Si te implicas, te implicas a fondo. Porque eso también puede tirar mucho para atrás, en plan, joder, es que no, yo solo quiero hacer esto para practicar y tal, y ya veremos. Eh, son diferentes estrategias, no hay nada, y, y yo te puedo decirlo, como hablábamos antes, yo te puedo decir lo que funcionó para Barcelona, pero es que Barcelona, estamos hablando que salió en 2012, el desarrollo 2010-2011, ha cambiado todo muchísimo. Eh, y, y es más, eh, eso a lo mejor funcionaba entonces, ahora ya funciona otra cosa no lo sé, no lo sé eh, es ir viendo, eh, al final la gran suerte que tenemos con los juegos es que los proyectos te hablan, te hablan de lo que funciona, te hablan de lo que no funciona te, a medida que lo vas desarrollando tú vas viendo ya ¿no? y por ejemplo si, hay, si también se ve en qué destaca, si el juego destaca en esto si, si el integrante este destaca en hacer eso, joder, pues intenta que el juego se centre un poquito más en eso porque es donde, donde va a tener el valor de producción alto yo te diría que no hay no hay una fórmula mágica pero pero es seguir intentándolo y sobre todo sobre todo lo que no perder el momentum. gracias carlos eduard gracias. gracias por la pregunta también eh, pasamos a la pregunta de paul serra hola buenas eh, perdón que se me estropeó la cámara hace un par de días la pregunta iba eh, para javi para javier o para alexis eh, es a la hora de hablar con un publisher siendo una compañía pequeña o recién creada eh, ¿Hay capacidad de negociación del contrato? ¿Cómo es esa negociación eh, por parte de, del estudio con el publisher o del publisher con el estudio? Eh, bueno, eh, la pregunta... A la, eh, capacidad de negociación con, a la hora de hablar con un publisher. Eh, lo, yo creo que lo, lo importante es que ser transparente con la situación de la, de la empresa. Por ejemplo, si, si tu única fuente de financiación es el, el mismo juego que el publisher va a, a financiar, eh, ha, ha de saber que no tienes otra fuente de ingresos por lo tanto en el post lanzamiento los, los royalties que obtengas son lo único que va a mantener a la empresa con vida y si es un publisher eh, razonable te permitirá eh, negociar hasta un punto en el que, en el que bueno, que, que ambas partes estén, estén felices con, con lo que se resuelva, ¿no? Eh, no tiene ningún sentido que negociar con un publisher y que te diga, no, yo me voy a quedar el 200% de los beneficios hasta el recup y, y luego una vez se haga el recup ya veremos, ¿no? Porque dices, bueno, entonces llegaré hasta, hasta el final de, del desarrollo, si hay un inconveniente no voy a tener soporte y si, y si todo sale bien, en el mejor de los casos voy a tener que cerrar porque, porque hasta que consiga recuperar esa inversión no voy a tener ninguna fuente de ingresos. Eso en el, en el caso en el, que, en el que no tengas, eh, vamos, que, que te dediques únicamente a ese, a ese proyecto, ¿no? Entonces, es importante hablar con el publisher y ser, eh, eso, ser muy honesto con la situación en la que estás para que ellos también entiendan. Al final, eh, es, todos somos humanos ¿no? y, y si ellos están realmente interesados en el proyecto, en el producto que puedes ofrecerles, eh, intentarán que esa relación eh, se extienda en el tiempo. ¿no? Un publisher no quiere ahogarte hasta el punto en que te mata y me quedo con tu juego y ahí te apañas, ¿no? normalmente... Eh, lo, lo razonable es que le interese que, bueno, pues la, si la cosa ha funcionado bien, tú has trabajado bien y demás, que el siguiente proyecto pueda, puedas continuar con ellos. Muchas gracias. Gracias, Paul. Pasaríamos a la pregunta de Pau París. Eh, sí, Hola. buenas tardes. Mi pregunta es para, para Alexis. Eh, has hablado de que, bueno, en tu caso, si no he entendido mal, llevas eh, lo que es la ansiedad de... De si realmente cuando sacas un proyecto sale realmente como tú querías. Y más que nada, si podrías dar algún consejo para, para aprender a, a llevar un poco mejor esa, no sé, esa ansiedad de, de si es como yo quiero que sea o, o si funciona como realmente yo quería que funcionase. Uh, para ser honestos, a mí también me gustaría recibir ese consejo, ¿vale? uh, Porque yo personalmente lo llevo mal. ¿Cómo lo sobrellevo? Pues porque, por suerte, nosotros, nosotros somos tres socios y Jordi está en un extremo, yo en el otro, hace 20 años que estamos juntos. O sea, es, es un matrimonio, en el fondo. Uh, yo, yo he visto más horas de mi vida la cara de mi socio que ninguna otra. vale. He calculado matemáticamente, porque además se sienta justo delante de mí siempre, desde hace 20 años, pero él es muy optimista, muy positivo. Yo soy muy derrotista, muy negativo, pero como los dos lo sabemos, sabemos que la verdad o la certeza, sabemos que está en un punto medio. Entonces, esto a mí me reconforta y a él lo hace no ser tan confiado, ¿vale? Y el tercer socio está justo en medio. Entonces, en ese sentido, por eso llevamos 20 años juntos, porque estamos equilibrados. Entonces, yo diría, el mejor consejo es tener gente alrededor en quien confíes y con quien tengas una visión similar de las cosas. Nosotros en 20 años no nos hemos discutido ni una sola vez ¿Vale? Y ni hemos tenido ningún tipo de, de debate sobre dinero, nunca, porque los tres tenemos la misma visión. Claro, eso es mucha suerte. No, no, no. Con los socios no siempre pasa así. Entonces, yo te diría, si vas a embarcarte en, un, en una aventura de este calado y vas a emprender, que la gente que tengas a tu lado valga la pena y que sea gente de confianza. Porque es un, o sea, sí, puedes ser un genio haciendo cualquier cosa, ¿eh? pero al final somos personas. Y al final son muchos, muchas horas juntos trabajando en momentos de mucha presión y solo sales adelante apoyándote en otra gente. Eh, dicho esto, admiro a Carlos porque lo lleva solo. O sea, o sea que te cuida con quién te casas y sobre todo en el trabajo, ¿no? <ríe> Muy bien. Eh, ¿Pasaríamos a la preguntita de Miguel Navarro? Vale, eh, yo quiero preguntar ¿habéis, eh, a tanto Alexis como Javier. Habéis dicho que tenéis nuevamente muchos currículums y realmente muchos son de juniors y preferís seniors. Pero claro, tenemos el problema de que ahora mismo somos juniors. ¿Cómo podemos convenceros de que nos cojáis? No es siempre el caso de, de buscar seniors. Eh... Depende mucho de la situación de, de cada empresa. Eh, evidentemente, a cualquier empresa, a cualquier empresa le gustaría tener un equipo formado de, de super-seniors, no sé, pero, pero no es realista porque la, la financiación que una empresa tiene es limitada y hay que, hay que llevar un, un, un equilibrio, ¿no? eh, Muchas empresas buscan eh, directamente juniors en nuestro caso, eh, más de la mitad del equipo es, es gente que, que bueno que empezó eh, con nosotros siendo, siendo junior y han adquirido experiencia durante los últimos años. Pero pero lo importante es eh, que, que el, bueno, una vez que aplicas a una empresa que tengas un, un portfolio bien estructurado y un portfolio que llame la atención para que te, para que te den la oportunidad de, de empezar. Luego la experiencia ya llegará, eso, eso no es problema. Entonces la única cosa que podéis mirar es el portfolio. Básicamente desde desde mi punto de vista o en nuestra experiencia eh, nos llegan nos llegan muchísimos currículums y e intentamos eh, intentamos contestar a el, a dar feedback en la medida de lo posible eh, muchas veces no, no lo podemos hacer porque vamos como saturados de trabajo pero lo que lo que nos miramos principalmente es el portfolio si es eh, anima si es, si es por ejemplo un perfil de animación miramos la demo reel eh, si es un moderador, miramos el Art Station o lo que sea, pero vamos directamente al portfolio a ver, a ver lo que tiene interesante. Un consejo que mi, que mi socio siempre, que es, es director de, art, de arte, siempre da es que en los, en los portfolios eliminéis todas las cosas que pueden distraer. Si tenéis eh, ocho piezas y de esas ocho piezas que queréis enseñar, eh, una o dos o tres son, no estáis conformes con ellas porque las hicisteis antes y, y bueno, habéis, habéis mejorado. Eh, y creéis que las siguientes son mucho mejores, eliminad las antiguas, porque eso lo que hace es distraer, llama la atención mucho más lo que no gusta que lo que gusta. Cuando ves algo que, que está muy bien y de repente al lado ves algo que no cuadra, te, se te va la vista ahí y dices, uff, no sé. Entonces yo... Te transmito su consejo porque lo, lo he escuchado dar este consejo muchas veces y, y directamente te diría que, que, eso, que, que, que tengas un portfolio bien, bien cuidado, bien actualizado con lo último que has hecho y con las cosas que realmente te, te gustaría enseñar. ¿Puedo añadir algo? Porque estoy, o sea, suscribo todo lo que ha hecho Javier totalmente, especialmente este último porque a mí me pasa de, ves una persona que en ArtStation tiene cinco o seis cosas, cinco están bien y de repente una contrasta muchísimo y tal, te crea cierta desconfianza. Y a eso le añado, pensar que, por ejemplo, nosotros en este caso, hace poco abrimos eso, lo he dicho antes, ¿eh? una oferta de Artista 3D Junior y recibimos más de 300 currículums. 300 currículums quiere decir que, claro, yo en el día a día tengo mucho trabajo. Entonces, yo no tengo horas y horas y horas y horas para mirarme las cosas. Entonces, el tiempo que le dedicas a ver un perfil es muy poquito y de esos 300 te quedas, quizá contactas con 5 o 6 y de esos 5 y 6 contratas a uno. Entonces, yo sé que, que, que es descorazonador ¿eh? desde el otro lado. Yo, todos hemos estado al otro lado en algún momento y sé que puede parecer descorazonador, pero diría, como Javi dices, concentraos en mostrar en qué sois muy buenos e intentar que, que vuestro portfolio muestre algo diferente. Como decíamos antes, que nosotros cuando picheamos un proyecto, un publisher, tenemos que embelesarlo con un hook, con algo diferente. Vosotros también tenéis que conseguir eso. Yo abro, como anécdota, ¿eh? yo abro, nosotros internamente, ¿vale? Decimos, cuando recibimos aplicaciones de artistas 3D, recibimos, o sea, la mayor parte de perfiles tienen orcos, ¿vale? Entonces, los orcos o el bárbaro o el no sé qué tal de repente tú abres un perfil de una persona que ha hecho otras cosas, ¿vale? Con una visión más amplia y ha hecho, ¿vale? No sabría decirte el qué, pero cosas diferentes al resto, eso destaca. Ya de por sí ya destaca. ¿vale? Con lo cual, yo diría, intentar también, cu cuando creéis un portfolio, ¿no? intentar conseguir eso, algo que os diferencie a los demás. También es importante no desanimarse a la hora de, de enviar un, un currículum o el portfolio, lo que sea. Eh, co como dice... Eh, Alexis, eh, muchas veces no tienes tiempo para, para, para revisarlos todos o contestar. Nosotros nos hemos guardado correos de gente que nos ha llegado y al cabo de, de seis meses o siete meses, con toda la cara y toda la, la, la sinvergüenza, hemos ido y le hemos dicho, oye, perdona, eh, gracias por contactar, ahora tenemos una oferta de esto y nos interesó tu perfil hace seis meses y quería saber si estás interesado. O sea, que el hecho de que alguien de, que en una empresa no te conteste no significa que no les haya parecido interesante su, su portfolio, simplemente que en ese momento quizá no buscan un perfil como el tuyo. Bueno, chicos, Muchas gracias. Gracias a ti, eh, Miquel, por la pregunta y a los invitados por, por venir, estar con nosotros. Lamento, se han quedado un par de preguntitas en cartera, en todo caso, eh, que me las trasladen a mí, yo os las traslado y hacemos un poco de gestión, pero es por no robaros ya tampoco eh, mucho más tiempo. Muchas gracias, creo que ha sido una una mesa llena de digamos de, de inputs super interesantes creo que nuestros alumnos es, eh, de lo, vamos, eh, antes que, que escucharme a mí y dar la chapa con la teoría incansablemente es de lo que quizá más, eh, más se nutren de escucharos a vosotros sois los referentes eh, digamos a, antes que los profesores <ríe> estáis vosotros como referentes eh, así que vuestro testimonio, creedme que de verdad tiene, tiene un valor, ¿no? Gracias de nuevo eh, por, por asistir y, y bueno, y nos vemos en, en algún sarao de la industria, si es que hay ocasión y nos desconfinan. <risa> Gracias. Gracias.